Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Díganme si ya estamos nada más, este, Alejandro. Dice de por ahí que ya estamos en vivo, a ver si es cierto. Perfecto. Aquí. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a un miércoles más. Estamos a nada, a nada, a nada, a nada, a irnos de vacaciones, qué maravilla. Ya merito viene, el... Este, la playa y las piñas coladas. Sí, sí. Seguramente aquí en casa más, más, más, más bien van a ser así como, como, como era el, el de Ariel, ¿no? Acapulco en la azotea. Este, bienvenidos todos una vez más a este miércoles maravilloso del de Masterclass de Creatividad. Hoy tenemos un invitado de super ultra, mega lujo, ¿sí? Que seguramente muchos ya lo conocemos. Es Thomas Latch y... Eh, pues es un freak apasionado de la tecnología, eh, es obviamente colaborador en sala de audio, ya también de un buen rato, instructor certificado de AVID en, en varios niveles, déjame nada más ver, aquí lo tengo rápidamente, y eh, tiene más de 25 de años de experiencia en radio, televisión, doblaje, cine, multimedia, postproducción, Consultor, docente de importantes instituciones educativas, obviamente la más importante, sala de audio. Por ¿sale? supuesto. Este, pues bienvenidos, Carlos, buenas tardes, qué buena onda que nos acompañas. Buenas, Mándale buenas mensaje tardes. a tus compañeritos y dile, ya estamos en la, en la, en la clase de Venus sí, claro, claro, la Masterclass. Claro. Este, Liliana, hello. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, este, María del Pilar, Andrés Morales, Sebastián Ávila. Eduardo Osorio, que está entrando ahorita, Mario Mondragón, bienvenidas, a, a, a, a, a, a todos, ¿sale? Y pues bueno, mi queridísimo Tomás, adelante, perdón, Víctor, algún comentario previo para que todo el mundo sepamos cómo nos tenemos que portar. Pórtense, muy bien, eh, nada, Tomás nos va a ir dando la pauta, va a ser una plática muy abierta y nada más, eh, si alguien quiere poner algo en el chat, aquí les vamos a estar poniendo atención, como Alejandro Peralta, Peralta perdón que dice, éxito querido Tomás, y lo mismo para la gente que nos está viendo en Facebook, eh, igual pueden allí ir poniendo todos los comentarios, eh, ya le mandaron saludos a Alex Peralta, saludos de César Pi Piñeda, Celia de Ciudad de México. Ah, eso sí, bien, perdón, platíquenos por favor de dónde nos visitan, es perfecto. para nosotros importantísimo creo que ya rompimos barreras este Alex sigue con el, con el, con el récord ya lo sabemos pero Luxemburgo me lo llevo yo <ríe> sí, tú, tú llegaste hasta Sudamérica yo llegué a Luxemburgo jo, jo, jo. y Thomas Latch seguramente va a llegar más lejos a, a África si... exacto pues está pues padre, bienvenidos pues... todos vamos a empezar por favor adelante mi queridísimo Thomas este por supuesto que el tema que nos diste es un tema que se, se antoja se antoja mucho para cuestiones visuales, mucho para cuestiones, eh, o sea, como que, como que el concepto de creatividad eventualmente se ha, se ha sesgado muchas cosas. Y entonces yo tengo una pregunta primero que nada, mi querido Tomás. ¿Acaso la creatividad solamente y es exclusiva de los artistas? Pues yo te le reviro la pregunta al público para que nos pongan ahí en el chat. ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo creo que no. En, en algún momento de mi vida pensé que sí. O sea, yo de chavito estuve rodeado de muchos artistas. Mis papás ambos tocaban en orquestas, tocaban eh, principalmente violín, viola. Mi papá hizo instrumentos musicales. Y vaya, estuve rodeado de chavitos siempre de gente creativa. Y me da un poquito esta como envidia de que, bueno, por, yo por qué no puedo hacer eso. Por qué no puedo inventar alguna melodía. Por qué no puedo tocar alguna... Eh, algunas notas así como espontáneamente y me frustraba, la verdad es que me frustraba porque justamente yo pensaba que la creatividad era exclusivamente de pues de una cuestión artística, ¿no? naces con ella y si no, pues ya valiste. Con los años fui aprendiendo que no es así, pero también a veces es como muy complicado eh, ponernos ese, jugar ese rol de ser creativos y justamente en la plática de hoy quiero desmitificar algunas cosas y poner sobre la mesa un, un punto de vista, mi punto de vista. A grandes rasgos quiero explicar por qué considero que Sala de Audio es una de las escuelas más fregonas que existen. Creo que tenemos un equipo de docentes increíblemente diversos eh, y eso ayuda muchísimo también a fortalecer este proceso creativo, a observarnos, a complementarnos, a decir las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces, digo, así ahí quiero encaminar un poquito la... La plática. Pero antes que nada, me encantaría que en el chat nos pongan qué significa para ustedes ser creativos. Si están viendo pantalla, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que es ser creativos? ¿Qué palabras usarían? ¿Qué frases? ¿Qué... Eh, no sé, qué sinónimos le darían a la creatividad? ¿Talento? ¿Talento? Ok. ¿Qué más? Mientras, ya nos dijeron en Facebook que están desde Honduras, desde... Ay, ya perdí. Creo que... Híjole. Perdóname, María Fernanda, no sé si es Argentina o Uruguay. Sale muy chiquita esa bandera. Eh... José Guevara también. Oh, es muy del sur, entonces. Si es el este, es muy del sur. sur. Disculpenme más aún si no es ninguna de las dos. Eh, Tráete, Liliana, facilidad no. para tener nuevas ideas. Y dicen que emoción, Ajá. cero miedo. Cero miedo, perfecto. Eh, algo también. distinto, ofrecer algo, algo distinto, perfecto. Innovar, imaginación, eh, proponer nuevas ideas. ¿Qué más viene por acá? Crear. Uh -huh. Entonces, justamente les quiero platicar un poco de cómo fue esta lucha de muy pequeñito en tratar de entender esta cosa de la creatividad porque, digo, un ejemplo, yo, yo empecé a tocar guitarra desde los 7 años. Tuve la fortuna de estudiar después con Eblen Macari. Eblen Macari es un músico completísimo que hace música en New Age. Es zurdo, toca al revés y puede tocar con la guitarra normal, pero al revés. Y... Eh, por aquellas épocas mi papá me compró un libro de los Beatles Que era mi banda favorita Entonces era padrísimo porque con Eblen no, no, no tocábamos digamos todas las canciones tradicionales Sino que desmenuzábamos las canciones de los Beatles Y a mí me ayudaba muchísimo ver cómo se podían invertir los acordes Y tocar algunas otras notas con las mismas notas Pero en otras posiciones Y me sirvió mucho también ver la posición al revés de la guitarra Para aprender ciertas cosas Pero me frustraba que yo no podía crear composiciones propias O que no podía tocar algo que pudiéramos considerar original etcétera. Entonces, por ahí dice también agilidad, emoción. ¿Qué opinan de la curiosidad? ¿Creen que la curiosidad tenga algo que ver con la creatividad? Alejandro Peralta dice que sí. Absolutamente, y yo creo que además de la curiosidad sería la necesidad, ¿no? Necesidad, perfecto, ese es una, un buen criterio. Digo, ustedes saben que... Tengo ya desde hace varios años un podcast, por ahí tuve invitado a Salvador hace bastante tiempo, parece ya prehistoria, ¿no? Cuando, cuando hicimos el podcast, tengo a Félix. Que se repita porque ya estamos. Sí, hay que, ya hay que actualizar eso. -COVID. Pero justamente ahí un poco lo que hago es esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué es ser creativos y por qué consideramos ser creativos? Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Uh -huh. Esta frase me gusta mucho. Es una de las razones por las que yo me considero joven todavía. <ríe> Tengo suficiente curiosidad para un rato. Y me gusta mucho este criterio de José Saramago de que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Yo sí creo que la curiosidad es un elemento central de la creatividad. No creo que sea el único. O sea, yo no creo que por ser curioso, ya... A fuerza ya con eso fuiste creativo. Pero sí es un gran ingrediente como para empezar a desatar otras cosas que tienen que ver con la creatividad. Entonces, por lo menos quiero poner sobre la mesa esto. Y lo que sí me he dado cuenta, y creo que es algo que tenemos en común en sala de audio, y muchos de los que estamos como docentes en sala de audio, tal vez es la edad. O sea, hace rato mencionaste 25 años. Yo digo que hace 6 decibeles de edad. Más o menos hace 6 decibeles de edad. Que yo andaba un poquito más... empezaron estos rollos de la docencia. Eh, empecé a leer mucho, empecé a empaparme con ideas, con libros, con frases, películas Con un montón de cosas y todo eso fue sumando Todas esas experiencias fueron sumando y me permitieron conectar puntos A veces, hoy en día yo leo libros de una manera muy extraña Yo no leo un libro de principio a fin, estoy leyendo 3, 4, 5 o 6 libros al mismo tiempo Y a veces es muy loco todas las ideas que vas generando Simplemente por estar extrapolando cosas de un libro a otro o películas, series, etc. Trato de integrar casi todo lo que veo en el día a día para generar otras cosas porque justamente el conectar estas diferentes maneras de ver las cosas nos permiten, eh, desde mi punto de vista, ser más creativos. Bueno, hace más de, ¿qué serán? 35, casi 40 años. Yo empecé muy chavito a dar clases de regularización y me sorprendía que si yo no entendía algo de matemáticas y si le daba clases a un niño de, no sé, primaria, cuando yo estaba en la secundaria, uno me llamaba la atención que podías cobrar por dar una clase de regularización. Y otra, el explicar algo complejo que tal vez yo no entendía al 100%, me ayudó a entenderlo mejor. Y eso siempre me motivó como estar tratando de explicar cosas. Muchos años después descubrí esto, que son los estilos de aprendizaje, que probablemente muchos docentes de ustedes ya los conocen. Básicamente es... Tratar de entender que los alumnos o quien está aprendiendo tiene diferentes estilos de ver o de asimilar las cosas. VAC significa visual, auditivo y kinestésico. Entonces aprendí que si yo tengo un material que voy a enseñarle a alguien, si esta persona es muy visual, me conviene en vez de explicarle y narrarle cosas, más bien poner una presentación como esta, es muy visual. Si es auditivo es más conveniente sentarte con él, platicarle las cosas y si es kinestésico no te sirve mostrarle imágenes, no te sirve platicarle cosas, tiene que ensuciarse las manos y picarle a los botones. ¿no? Vamos a poner que quieres aprender Pro Tools, entonces una manera visual sería ver tutoriales, leer libros, eh, empaparte con la información visual de alguna manera y luego asimilarla. Si es auditivo, tal vez te conviene tomar una tutoría con alguien y que te platiquen y que te expliquen cómo funciona. Y kinestésico, pues es botas el manual, botas al maestro y te pones a picarle hasta que le salga humo al Pro Tools, que no sale, por supuesto. ¿no? Dicen por ahí que en Sotorpe Técnico el problema más difícil es cuando le sale humo a una máquina para volver a meter el humo. Está cañón. ¿no? Bueno, yo soy muy visual, soy muy kinestésico. Irónicamente, la mejor forma que tengo de explicar es auditiva. Y también aprendí que el canal muchas veces que nosotros entregamos como, como docentes es el complementario. Si eres muy visual probablemente te gusta explicar y te gusta hacer cosas. O si eres muy kinestésico tal vez prefieres explicar de manera visual, hacer presentaciones y eh, explicar verbalmente. Esto me ayudó mucho, me, como que me aumentó bastante el panorama. Pero no quedó ahí. Después descubrí las inteligencias múltiples. Seguramente alguien de ustedes ha visto y escuchado esto, ¿no? Alejandro, tú conoces las inteligencias múltiples, Alejandro Johnson, Alejandro Peralta. Esto me cambió la vida, ¿no? Déjenme cambiar de camarita. No, de hecho, les voy a enseñar aquí. Tengo unos cuantos libros que les quiero mostrar. Empecé a leer un montón sobre esto. Por ahí tengo toda una colección de libros que les quiero mostrar. Y este libro en particular, el de las inteligencias múltiples, a mí me cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Porque yo de chavito era estos niños incómodos en la escuela que hacía muchas preguntas, ¿no? Demasiadas preguntas. Y los maestros me tachaban de, ya cállate, ya no hagas tantas preguntas. Yo no entendía por qué, si mi curiosidad me llevaba a hacer preguntas, por qué eso era tan penalizado. Y en todos los test de IQ yo salía, pero de la fregada, no tienes una idea. ¿Por qué? Porque mi habilidad lingüística no era tan alta, mi habilidad tal vez lógico-matemática no estaba tan mal. Pero desafortunadamente los test de inteligencia tradicionalmente eran muy, estaban, estaban muy sesgados hacia la parte de inteligencia lógico-matemática y lingüista. ¿no? Eh, para los que ya han visto un poquito más de inteligencias múltiples, las inteligencias múltiples, Howard Garner propone que la inteligencia en realidad se reparte en ocho tipos de inteligencia. ¿no? Lógico-matemática por un lado, lingüístico-verbal por otro, eh, corporal kinestésico. Entonces, por ejemplo, si tienes un deportista que es muy bueno, un bailarín o alguien que sabe desenvolverse muy bien con movimientos corporales, tiene un tipo de inteligencia que no necesariamente va a ser una luminaria en una universidad de, en el MIT o en algún otro lado, pero eso no quiere decir que sea tonto, ¿no? Un jugador de fútbol americano, que muchas veces a esas personas se les tacha como que no, no se lucieron en la escuela, no pudieron eh, seguir adelante en una, un sistema escolarizado, tienen inteligencia, la inteligencia musical rítmica, eh, la visual espacial, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Eh... En mi caso me, me gustó mucho empezar a averiguar sobre mí, descubrir cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudarle a otros. Y me di cuenta que tengo una inteligencia intrapersonal bastante alta. La inteligencia interpersonal es cómo te llevas con otras personas. Por ejemplo, Alejandro Peralta, Salvador, eh, a ustedes los considero como personas que tienen muy buena inteligencia interpersonal. Perciben las cosas de una manera natural, eh, casi perciben la vibra de cómo está pensando y cómo se está sintiendo el otro. Yo no soy capaz de percibir eso, pero sí soy capaz, soy capaz de percibir cómo me siento y cómo puedo ayudarle a otros a desarrollarse como, como personas. Y eso me ha ayudado muchísimo cuando empecé a dar clases hace más de 30 años. Más adelante empecé a leer a Edward de Bono. Si quieren aprender de creatividad, cómprense cualquier libro de Edward de Bono. ¿no? Aquí tengo uno de creatividad, además tenemos aquí varios. Ahorita los voy mostrando todos. ¿no? Piensa, simplicidad, los seis sombreros para pensar. Básicamente en sus libros, Edward de Bono propone que te pongas sombreros, que hagas como un juego para simular que te estás poniendo sombreros para eh, ponerte como en la mentalidad de diferentes maneras de ver las cosas. Por ejemplo, el sombrero azul es como un símil o una, eh, una analogía para ser alguien facilitador que puede llevar hacia adelante un proceso. El sombrero amarillo, por ejemplo, si... Si en una reunión dices, vamos a ponernos el sombrero amarillo, significa vamos a ser optimistas, vamos a pensar que todo va a salir bien, ya sabes, todas estas cosas muy optimistas. Pero luego también hay que ponernos el sombrero blanco, que es, hay que ver los números, hay que ver cosas neutrales, el sombrero rojo para ver, bueno, cómo se sienten, por qué. Y ese cambiarte de sombrero, como cambiarte de actitud, cambiarte de perspectiva, a mí me ayudó mucho a entender que... Tanto las inteligencias no nos limitan en el sentido de que eres tonto o eres inteligente, sino que hay múltiples formas de entender la inteligencia. Y también los sombreros para pensar me ayudaron mucho para entender que hay diferentes maneras de abordar una solución o una temática en un problema de creatividad. Luego descubrí a este cuate que es impronunciable es su nombre, Mihaly Csikszentmihalyi, este libro de Fluir, recomendadísimo. Es uno de los mejores libros que pueden encontrar sobre creatividad. Tiene muchos otros libros, este también creativity, entonces pues bueno yo me empecé a empapar con esta onda de la creatividad y cada vez me sentía más ignorante ¿no? porque vas descubriendo cosas nuevas cada vez que que, que vas eh, estudiando eh, Sir Ken Robinson, para los que no lo han conocido búsquenlo, eh, desafortunadamente falleció hace muy poco eh, Ken Robinson escribió un libro que se llama El elemento increíblemente bueno, básicamente la, la moraleja de ese libro es que descubrir tu pasión lo cambia todo y por eso hace rato mencioné que en sala de audio creo que tenemos un, eh, un equipo increíble de colaboradores, porque la verdad es que es algo que siento, todos nosotros encontramos esta pasión, encontramos esta vocación que de alguna forma canalizamos en la escuela, pero no solo la dejamos en la escuela, sino que también trabajamos fuera y nos dejamos empapar por circunstancias, experiencias fuera de la escuela. Y vaya, este libro es increíble, increíble, como, como para empezar a, sentar bases también de, de creatividad les voy a dar muchas referencias, ahorita ya entramos más en, en, en detalles empecé a escuchar podcast y uno de los podcasts que más me gustó fue de Todd Henry, Accidental Creative este cuate empezaba a narrar sus libros antes de que los escribiera, entonces te escuchaba los podcast y básicamente los libros fueron surgiendo por estas dudas e inquietudes que él tenía y ha escrito dos o tres libros que en el momento en el que los sacó al mercado ya eran bestsellers porque ya tenía casi casi la audiencia como para leer sus libros también muy recomendable, estos libros y este cuadro seguramente también lo han visto, Austin Kleon, ¿no? eh, entonces bueno, esto me dejaba siempre con una inquietud de aprender más, encontrar cuál es el rollo de la creatividad, y eh, Seth Godin es otro de estos grandes precursores de la creatividad, tiene un libro que se llama Lynchpin. no sé si saben qué significa esto de Lynchpin. han escuchado esta palabra? En español la traducción más... Suena como... Albur, a mí me suena... A mí me suena muy chistosa. O sea, en español suena todavía más manchado. Es chaveta. La chaveta. La chaveta. Cuando tienes una rueda de una carreta, tienes, digamos, que el eje de la carreta, pones la rueda y luego metes como un ganchito, como un este... Un ganchito que sujeta la rueda a la, a la carreta. Este cuate en ese libro te dice, sé como esa, esa chaveta o como ese, esa pieza de todo el rompecabezas, una pieza indispensable, una pieza elemental. Si se pierde esa pieza, sucede una catástrofe. ¿no? Y me gustó mucho el enfoque de hacerte indispensable, hacerte necesario, hacerte útil en cualquier organización. Y, pues bueno, lo he aplicado también mucho el, el concepto del de, de, de linchpin y de formar una tribu. En ese sentido, yo creo que Sala de Audio es esta tribu de Maestros, el otro día en la, en, la, en la plática de Salvador la semana pasada, yo decía que esta es la escuela en la que yo hubiera querido estudiar. Y por eso me siento tan como pez en el agua, ¿no? Porque es, es, me siento como en esta tribu de gente que tenemos algo en común, tenemos esta, eh, estos objetivos en común, ¿no? Pues una cosa llevó a otra, terminé haciendo el podcast, empecé a preguntarle esto de la creatividad a otros, y pues por ahí viene un montón de gente, ¿no? Obviamente menciona a Salvador, está Jorge Fernández, nos falta Alejandro Peralta, nos faltan otros maestros de sala de audio que tenemos pendiente por ahí en algún momento platicar con ellos. Eh... Pero vaya, esta pregunta seguía y seguía y seguía hasta que llegó a fortalecerse mucho en el concepto de cómo podemos ser más creativos y menos reactivos. Si se fijan, creativos y reactivos tienen exactamente las mismas letras. Lo único que cambia es el orden. Entonces ahorita quiero hablar un poco sobre eso porque creativos es un acrónimo que me saqué de la manga para darle a cada letra un significado, un, digamos una forma de ver la creatividad. Y si empezamos con creativos, vamos a ser muchísimo más eficientes que si le damos la vuelta y cambiamos a reactivos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿va? Entonces, eh, al ratito les doy también más datos de esto. Acabo de publicar en el podcast es, los nueve episodios, un episodio para cada una de estas descripciones por si algún día los quieren escuchar. Eh, básicamente es una descripción muy corta de 3-4 minutos de cada uno de los tipos de creativos que vamos a explicar hoy y les voy a poner un test para que ahorita lo contesten y veamos cómo, cómo son creativos y cómo podemos trabajar en equipo. También en mi página tengo un test que pueden llevar a cabo. Si quieren, ahorita les pongo la liga para que, la, para que vayan haciendo el test al ratito. De hecho, déjenme ver si puedo copiar esto acá. Denme un momentito. A ver si por aquí tengo el chat. Voy a poner una liga aquí en el chat, por si al ratito quieren hacer este test. Es un test de 12 preguntas, está muy rápido. Si lo hacen en celular, más chequen que eh, vean todas las imágenes para contestar la imagen correcta. Pero fue como un intento de hacer una evaluación o una métrica de cómo ubicar en cuáles de estas nueve dimensiones de las letras de creativos está cada quien. Este es el famoso test. Si entran por ahí, ya sea desde un celular, van a tener cuatro o cinco imágenes y tienes que leer cuál es y le das a una de ellas y al final te va a dar una evaluación. Ah, mira, es que eres creativo C o eres creativo R o eres creativo E o eres creativo V o lo que sea. ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, pero quiero aplicarles un test. Uh -huh. Si es que me dan permiso y no sé si Salvador me dé chance también de balconearnos a nosotros mismos, ¿no? que la audiencia nos diga a ver cómo perciben con estas descripciones que voy a dar, cómo nos perciben a nosotros y que tal vez nos den algún nombre de, ah, lo que estás describiendo me suena a Marcos o me suena a Víctor, me suena a Salvador o me suena a Alejandro, ¿sale? Eh, esta palabra creo... Venga la sentencia. Venga la sentencia. ¿no? Yo creo que con este test, aunque son muy pocas preguntas, estoy bastante convencido de que puedo llegar a un punto en donde coincides en la descripción que te sale uh -huh. aunque hagas el test múltiples veces y lo que siempre me ha llamado la atención con esta palabra de creo es que combina las dos cosas combina el yo creo de yo creer uh -huh, de creer en algo y también crear no puedes crear si no crees que puedes hacer eso. Entonces, si por alguna razón tenemos limitantes mentales como para decir es que no puedo componer algo, no puedo escribir una canción, no puedo escribir algo en una hoja de papel, no puedo dibujar, no puedo pintar, esas limitantes también te van a inhibir la creatividad. Entonces es muy importante sacarnos ahorita algunos prejuicios de la mente y mantener la mente abierta para ver cómo podemos trabajar esto, ¿sale? Entonces les voy a dar cinco preguntas de cada una de estas letras y les voy a pedir el favor si tienen una hoja de papel o algún lugar donde puedan escribir, que escriban este acrónimo, creativos, lo pueden escribir en vertical o en horizontal, como gusten. Ajá. Y de cada una de las letras, yo les voy a hacer cinco preguntas. Si tú consideras que esa pregunta te describe, vas a contestar sí, y le pones un puntito, o una palomita. Si de plano dices, no, este no soy yo, le vas a poner un tachecito. Pero a la vez, quiero que pienses, ¿quién sí se parece a esto que te estoy describiendo? Ajá. Alguien que conozcas, Alguien de tu familia, alguien de nosotros, de los maestros, para que nos balconen sabroso. Ajá. Y si algo de esto resuena con que digas, ah, este cuate se parece, anotas el nombre ahí. ¿va? Entonces, vamos a abrir la mente, vamos a trabajar con curiosidad. Y les hago la primera pregunta. Esto es para la letra C. ¿okay? Si tienes una mente ágil y veloz para generar ideas, yo sí me apunto ahí definitivamente, pues le pones una palomita a la C. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si se te facilita conectar ideas o conceptos. Yo también generalmente contesto que sí. ¿okay? Y está perfectamente bien decir que no. O sea, Mucha gente piensa que esto es ser creativos. El que tengas ideas y que se te puedan ocurrir cosas y que puedas proponer conceptos y ideas súper locas, no necesariamente. ¿okay? Tercera pregunta. ¿Te gusta hacer muchas preguntas? Yo por eso era tan incómodo de Squinkly. Me odiaban los maestros porque era el que hacía un chorre preguntas. Luego les platico una anécdota de ¿por qué no terminé mi tesis en la universidad? Hice tantas preguntas que el maestro me sentenció casi casi conmigo. No te titulas así de plano ¿no? a ese grado. Cuarta pregunta. ¿Cambias de opinión constantemente? No, yo me estoy balconeando ahí. Sí, yo sí cambio de opinión constantemente. Y última pregunta. ¿Te aburres fácilmente? ¿Vale? Si contestaste sí a algunas de estas preguntas, probablemente tienes el perfil de los creativos tipo C. ¿OK? Voy a leerles aquí una descripción de lo que considero que pueden ser los creativos tipo C. Son incansablemente curiosos, son aprendices incansables, les gusta pensar en conceptos abstractos, tienen una mente ágil, les gusta el cambio, les gusta brincar de una idea a otra. Y eso a veces desespera a la gente porque van como muy adelantados a los hechos, ¿no? Eh, brincan de una idea a otra, agarran la onda súper rápido. Y a veces se aburren precisamente porque eso que para todo el resto del mundo es el presente, para ellos ya fue el pasado, porque ya están como en la siguiente cosa. Uh -huh. eh, descubren muchas conexiones, descubren eh, formas de hacer las cosas diferentes. Y quisiera proponerles a ustedes si consideran que yo entro en este perfil. Por eso puse ahí con signo de interrogación. Dice Víctor que sí. ¿Quién más en sala de audio podría tener en este perfil? Yo creo que yo no, ¿eh? Pregúntenle a Víctor. <risa> yo creo que tú sí tienes algo de esto. Yo tengo las todas, ya califiqué todas que sí. <risa> ¿No? ¿No? Por, eso, por eso Víctor de repente y Marcos me, me, me quieren tanto. Y ahorita vamos a ver por qué ellos también pueden ser creativos. <risa> <risa> Nada más que de otra forma. ¿Okay? Bueno, esto fue la C. Vámonos a la R. La R es el polo opuesto, completamente opuesto. Okay. la R tiene que ver con rigurosidad entonces si te traen las actividades con muchas reglas o con muchos procedimientos probablemente te vas a decir sí los creativos tipo C generalmente cuestionan un poco las reglas pero los creativos tipo R no los creativos, creativos tipo R generalmente sí les gustan las reglas, los procedimientos si por ejemplo en una receta sigues las instrucciones al pie de la letra también tienes un puntaje alto aquí Ajá. la tercera pregunta es si procedes con cautela y con cierto escepticismo con situaciones que no se han probado todavía. Probablemente Salvador, mira, Salvador y ya, ya nos aburrimos, ¿verdad? <ríe> Cuarta pregunta, cuando decides, ¿te mantienes firme en tus decisiones? Y última pregunta, si respetas las los límites o las reglas en general. ¿Quién salió alto ahí? O de nosotros, Víctor, saliste alto. Ok, pues ¿qué crees hoy adivino? Ahí pues. ¿No? ¿Quién más salió alto? ¿A quién proponen de los maestros de sala de audio como para ser un ejemplo de un creativo tipo R? Riguroso, que le gusta hacer, eh, tener lineamientos clave. Eh, muy claros, eh, ser muy íntegros, yo creo que Víctor por, por naturaleza y también un poco por el rol que tiene en la escuela, es esta persona que tiene que obedecer reglas, o sea, Víctor es implacable, no puedes negociar con él muchas cosas porque es el, es, es el rol que se pone, capilla, quiñones, eh, sí estoy de acuerdo, Ajá, nada más que vamos a ver que tal vez capilla y quiñones tienen otras, eh, otras variantes también complementarias con esto, eh, no sé, Víctor, ¿a ti se te da naturalmente esto? ¿O es un rol que, que, que juegas y desempeñas en sala de audio y que no te cuesta tanto trabajo? Yo creo que es, más, es bastante natural. Creo que así ha sido desde que era niño. Yo creo que cuando era niño esperaba el momento de, de ya no ser niño para poder ser esta persona que seguía las reglas, que aconsejaba a los demás, uh -huh. etcétera. Que cuando eres un niño de 14 años sigues las reglas y aconsejas a los demás, te voltean a ver con cara de... ¿Qué te pasa, no? Eh, creo que es natural. No? ¿Qué opinas de la puntualidad, por ejemplo? Creo que es de lo más importante que hay. Creo que si no hay puntualidad es muy difícil confiar. O sea, no puede haber confianza. no Entonces, justamente una de las cosas que tienen este tipo de creativos R, que son los creativos rigurosos como Víctor, es que... Saben seguir procedimientos, saben seguir normas, las saben cumplir, saben crear esas normas. Y generalmente la gente se, se gana la confianza de ustedes porque no nos vas a fallar. O sea, si Víctor nos dice que va a suceder algo, lo hace. Si le pedimos a Víctor que nos dé una liga de, de Zoom, lo va a hacer, no hay duda. Ajá. Pero si le pides a Tomás o a alguien más, tal vez incluso a Salvador, a veces pues hay que estar insistiendo porque se nos, va la, se nos va el avión y pensamos en una cosa y nos emocionamos por otras cosas. ¿no? Alejandro, dime. estás, en, estás en, Está en mute perdón perdón que fíjate que con esto que estamos haciendo tomás yo me estoy redefiniendo de nuevo <ríe> y me estoy dando cuenta que este que si sí es muy o sea, esto que nos estás dando es una cosa tremenda ¿eh? porque pues yo me identifiqué totalmente con, con, con la c okay. y luego qué pasa o sea si tienes por ejemplo a alguien como tomás eh, tal vez alejandro peralta y salvador y luego, por otro lado, Víctor, podríamos parecer que los tres andamos buleando a Víctor para convencerlo de una idea, ¿no? Y que Víctor no tiene chance de poner las cosas en orden, de, de llevar el proceso como debe ser. Y sin embargo, Víctor puede ser nuestro gran aliado en todo este tipo de cosas. Alguien como Víctor o algún un creativo este, de estos rigurosos tienen esta gran facultad de ponernos límites, de ponernos un freno de mano, de no dejarnos desbordar con toda esta curiosidad, porque si nos pasamos divagando y generando ideas, nunca vamos a aterrizar nada. ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en agencias creativas, en donde tienes a los creativos y tienes a los de cuentas, que los de cuentas son los que los creativos consideran como los castrantes que les quitan toda, la, toda la, les cortan las alas, no los dejan trabajar, pero si no fuera por los, eh, por los de cuentas, se desbordarían los presupuestos, nunca terminarías, nunca habría fechas de entrega, etc. ¿no? Entonces, eh, aquí lo que quiero jugar un poco, y obviamente, aunque estoy poniendo a Víctor como ejemplo, a Tomás, a Alejandro, a, a Salvador, no quiere decir que solo tengamos este perfil. Es igual que en las inteligencias múltiples, no, es, no eres nada más inteligente en aspecto musical o en aspecto lingüístico, sino que tenemos variantes, y esas variantes si las conocemos y atrevemos a, nos atrevemos a expresarlas, tal vez podemos buscar aliados, ...para hacer un buen equipo de trabajo. Creo que lo más importante aquí es el respeto... ...y eso es una de las cosas que yo admiro tanto de sala de audio. Podremos tener opiniones muy diferentes... ...podemos tener ideas diferentes, puntos de vista diferentes... ...y digo, yo he visto a Salvador... ...y, y a, a, por ejemplo, a Orlando, Salvador, Orlando, Salvador o Felipe... ...teniendo discusiones acaloradas... ...pero nunca se pierde el respeto. Y cada quien propone puntos de vista... ...y esa amistad que tienen Salvador y Felipe desde hace muchos años... Eh, por lo menos, eso es lo que yo he observado, hace que se tomen decisiones muy inteligentes y muy creativas porque son polos opuestos. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Bueno, vamos con los creativos tipo E. En la letra E vas a contestar a estas cinco preguntas. ¿Frecuentemente inicias conversaciones con extraños? Esto me costaba mucho trabajo antes. Ahorita ya no tanto, pero, pero sí me costaba mucho. ¿Te gusta tener una audiencia y dar presentaciones? Me llena de energía estar en una posición visible y protagónica. Fíjense, yo, yo de chavito en la prepa, por ejemplo, siempre estaba en el grupo de teatro, pero no era el protagónico. Me gustaba estar como el chango de las luces en el cuartito ahí iluminando, poniendo la música y demás. Sin embargo, es un rol muy importante también para hacer lucir a estos que están como protagonistas. Perdón, le di un madrazo aquí al micrófono. Eh, cuatro, haces dibujos y grabatos cuando explicas algo. Casi todas las clases de Salvador son así, ¿no? Garabatos, dibujos. Me encanta ver cómo se emociona Salvador cuando, cuando explica cosas. Y si frecuentemente usas ejemplos de tu experiencia personal, también tienes un puntaje. Aquí, ¿a quién me proponen? De sala de audio. Pues creo que Salvador... Eh, tendría puntaje alto en todas estas creo que yo también, aunque no tan alto como en la anterior, obviamente creo que la anterior me caía perfecta eh... pero definitivamente no. Salvador tiene un poquito de eso, ¿no? sí, totalmente ¿No? aquí yo lo que describo es estas personas que son creativos expresivos, crean espectáculos dignos de verse, cuando tú vas a una clase de Salvador es un show, es una clase padrísima, es una experiencia es muy difícil de escribir, o sea, no es una clase convencional cuando tú entras a una, una presentación, a una clase de Salvador, es toda una experiencia, y eso no lo he visto en ningún otro lado, o sea, es una pasión por explicar las cosas, por tratar de involucrar a la gente, por conectar en un, desde un punto de vista de, de pasión y humano, eh, eh, que, que es muy característico de Salvador, una, un carisma incre, increíble, ¿no? entonces, eh, para mí estos son los creativos tipo E, eh, entusiastas, comunicadores muy buenos, como comunicadores carismáticos, se emocionan, son muy este, eh, expresan esta vitalidad, son muy inquietos, Salvador y yo somos muy inquietos también, eh, y eso lo podemos canalizar de una manera muy positiva, en este caso dando clases, ¿no? y Salvador definitivamente yo creo que es uno de los protagonistas más importantes dentro de sala de audio, sin él sala de audio no existiría, y es un rol que le queda de la manera más natural, que puede ser, no y, y creo que él está perfectamente metido en esto, lo que llama eh, eh, Ken Robinson, estar en su elemento, eh, a Salvador no lo cambias, porque así es, no y, y eso es algo que yo admiro muchísimo en él. Bien, vamos con los creativos tipo A, a estos creativos les desespera la gente que no toma decisiones, y les desespera mal plan, o sea, si hay que llevarse a los golpes, tal vez pueden llegar a los golpes, es gente que le gusta participar en competencias, es gente que confronta a los demás cuando no están de acuerdo. Tienen una personalidad fuerte y la última cualidad. Bueno, esto es muy corto, ¿no? esto es una versión muy light de, de un test o un quiz, eh, pero les gusta terminar las cosas aunque tengan que meterle adrenalina, aunque tengan que pagar un precio, llámese desvelarse, presionar a la gente para que las cosas sucedan, etc. ¿A en de sala de audio podrían proponer para este personaje. Que también creo que Salvador tiene un poquito de eso, pero muy bien canalizado. Salvador es el que de alguna manera hace que las cosas sucedan, pero no lo tengo como ejemplo aquí. Yo estoy aquí presente, lo que pasa y... es que tengo una nieta ¿Qué? que está haciendo que las cosas sucedan. <risa> <risa> Ahorita me jaló, o sea, tiene un año, tiene un año ocho meses. Pero es muy y asertiva, verano, ¿no? Me jame, ahí viene, ya vino por mí. Aquí estoy, aquí estoy. Oye, yo me siento muy honrado todo lo que estás diciendo de mí, qué barbaridad. Pero también vamos a balconear a otro Salvador, ¿no? Es o sea, casi perfecto. <risa> no, yo creo que sí, o sea, y, y déjame decírtelo así, es, es un cumplido Salvador, porque creo que tú has aceptado ese, esa personalidad, esa manera tan natural de expresarte, y la cosa es también complementarla con otras, ¿no? Y eso es por, por lo que lograste hacer un equipo muy padre. Pero si no fuera Salvador, ¿a quién más proponen aquí para este personaje del creativo tipo A? Nos dijeron, Santiago Moruda dice que Salvador y Peralta. Y Moisés al. Salvador. Ok. Por ejemplo, yo en este ejemplo puse a Marcos y puse también al Jerry, porque si quieres que algo suceda en sala de audio, ellos son los que entran en acción. O sea, no sé, pueden ser las 3 de la mañana y Marcos está al tiro para, que, para lo que se ofrezca, ¿no? Un poquito como el Indiana Jones, no sé si te estoy balconeando mucho, Marcos, también se vale replicar si quieres, ¿no? Pero... Eh, no sé, Gerardo, por ejemplo, es de esos que se avienta a ver, vamos a cambiar las luces, vamos a instalar lo que sea necesario, es esta gente que entra en acción, que no le tiene miedo a la aventura, que no le tiene miedo a emprender, que no le tiene miedo a, eh, pues a competir y pues a estar en constante movimiento. ¿no? Eh, pero ¿quién más de los maestros, a quién más sugieren tal vez de, de, de este personaje? aventureros activos, haz de cuenta un Indiana Peralta. Jones, Alejandro Peralta, Peralta, uh -huh. le gusta entrar al quite y estar, este, sí, Quiñones también, ¿no? O sea, tú, tú, no, ¿Tomas? Yo también, sí, en serio. <risa> Mira, esas son percepciones, qué interesantes. Yo no me considero tanto así. De hecho, yo trato de postergar mucho a mí no me, o sea, Ajá. sí me gusta hacer cosas, pero pero este sentido de aventura a veces sí me da un poquito de miedo. Bueno, ¿no? Entonces... Déjame déjame presumirles que eh, Tomás es un freak de la computación y un freak de las redes y un freak de la friquicidad. El señor <risa> en 15 días junto con Felipe Capilla, 20 días, hicieron un sistema de conexión para que los alumnos en sala de audio pudieran tener vía conexión inalámbrica licencias de Pro Tools cuando quieran, a la hora que quieran, durante el año. Eso se me hace... Que si no eres un aventurero, pues no lo hubieras hecho, cuate. Pues sí, pero no se puede hacer solo, ¿no? nunca no, nunca No, no, no, por eso, pero, pero la iniciativa es lo que imparta. Tú fuiste, cuate, no te hagas. <ríe> ok, va. Pues 40 mil es, dólares, pero tú fuiste. Nah. Es, es, es muy interesante porque son percepciones, ¿no? Y qué padre eh, que si, si tienen esa percepción, pues padrísimo, porque eso también me ayuda a ver cómo me perciben ustedes o cómo nos perciben. Ah. Vamos con los creativos tipo T, ¿ok? Estos creativos tipo T, yo les llamo los creativos tolerantes, eh, transparentes, son los que consideran, o sea, si consideras que es noble perdonar y olvidar, probablemente vas a tener un puntaje alto. Si decides, cuando decides vas a tomar en cuenta cómo le afecta a todos los involucrados, pues habla muy bien de la equidad, de estar consciente de cómo se sienten todos. Si tus amigos, y ahí lo puse a propósito así para, para usar lenguaje incluyente, si tus amigues son de culturas, creencias y preferencias diversas, si tienes muchos amigos de diferentes culturas vas a tener un puntaje alto ahí. Si puedes tolerar eventos totalmente inesperados sin que te molesten o sin que te alteren, también probablemente tienes un, un puntaje alto ahí. Y la última pregunta de estas es si eres capaz de adaptarte a casi cualquier situación. ¿A quién propondrían de sala de audio? para este perfil de los creativos tipo T. Marco Santana. Marcos Santana, sí, en parte, sí. Le Orlando, sí, cierto. Que... No. Orlando. A todos los que tienen que hacer algo de producción de espectáculos, Miriam, este, uh -huh. si no tienes todo eso, creo que, bueno, algunas no, no sobrevives, veces, ¿no? Creo que yo aquí, no. Yo aquí puse como ejemplo a Jorge Fernández, a Liliana, a Ana... O sea, si pensamos en Ana, eh, Ana y Liliana, eh, no sé, yo nunca he visto enojada a Liliana, por ejemplo. Nunca, siempre está de buena, siempre está sonriendo. Siempre está ahí. Eh, Ana igual, o sea, Ana es una mediadora de una manera muy natural. Si tienes un problema, y puedes acercarte a Ana y así ah, sí, ¿cómo estás? A ver, pásale, siéntate. No sé qué opinas tú, Liliana. ¿Te, te identificas con este rol? En eh, cierta parte, bueno, yo me considero como entre riguroso y este. Hay okay. una mesa, ¿no? Ajá. Estos, estos creativos, que normalmente no son tan protagonistas, creo que son de los más importantes, porque son los que dan un equilibrio a todos los demás. ¿no? Si necesitas un momento así, casi zen, de paz, de tranquilidad, búscate a alguien que tenga este perfil, porque esos pueden equilibrar muchas cosas. Si hay así alguna trifulca entre diferentes opiniones, etcétera, por ejemplo, me, me imagino a Ana Carla como una mediadora en una discusión entre... Felipe y Salvador, por ejemplo, ¿no? Entre Tomás y alguien más. Entonces, eh, pueden muchas veces jugar con esta resiliencia y demás. No sé si les atiné aquí a Jorge, a Liliana y a Ana, pero pues esa es mi percepción, ¿no? Y por supuesto puedo estar equivocado. Gracias. Bien, Liliana entonces, sí, sin duda. Vamos con los creativos tipo I. Tienen una imaginación envidiablemente activa. Dos, les gusta pensar en analogías, paradojas, conceptos abstractos, ajá, muchas ideas, imaginación. Les motiva a empezar nuevos proyectos y si es necesario dejar otros, no importa, los dejamos, postergamos y seguimos adelante con las nuevas ideas. Usan la imaginación para resolver problemas y como último, se les facilita entender o imaginar conceptos complejos. Yo aquí estoy proponiendo a Sabo... Pero no sé quién más quisieran proponer para este perfil. Sabes, de estos imaginadores que puta, te sale con unas ideas que nunca se te hubieran ocurrido. Tiene una manera de, de anticiparse a las cosas, ¿no? Casi como un Walt Disney que, que persistió y... Convenció a otros de hacer cosas, ¿no? Sabo, por ejemplo, también ha sido un artífice increíble dentro de sala de audio para lograr que sucedan cosas, pero a nivel conceptual, ¿no? A nivel de, de concebir nuevas estrategias, la página web, la parte del Instagram, eh, la parte de la comunicación en redes, toda la imagen corporativa. No dice si Daniel como... eh, Dubiñón y dice Nancy no, que no, Melissa. Melissa también, por supuesto, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, de hecho, ellos tienen como este lenguaje muy abstracto a veces, ¿no? Te agarran la onda rapidísimo y también son capaces obviamente de aterrizar cosas, pero les gusta más vivir en esta nube de la imaginación porque ahí son más felices. Vamos con los creativos tipo B, ¿ok? La, la letra B. Eh, son los que disfrutan de una buena discusión intelectual. Son los que antes de decidir prefieren investigar y tener toda la información relevante. Son los que les gusta leer información sobre temas científicos o nuevas tecnologías. También disfrutan juegos mentales, así onda Sudoku y estas cosas. Usan la lógica y pues les atraen estos problemas en donde hay que pensar mucho. Yo aquí estoy proponiendo a Alejandro Peralta, pero ya me lo cambiaron hace rato. No sé, ¿cómo ves tú Alejandro? ¿Si ¿Sí te consideras un poco así o no tanto? Fíjate, Tomás, que sí, sí tengo algo de eso, la razón de ser de eso es porque mucho de la, por ejemplo, en las clases de sala, normalmente les doy cosas que a lo mejor hoy, en este momento, no, como que no, no tienen una visión clara de por qué se los, se los explico, pero que yo sí tengo claridad de por qué se los digo, ¿no? Y, Entonces, y tal vez ellos no lo ven y tú llevas tres pasos más adelante, ¿no? Por ahí dicen Quiñones, Peralta, Orlando, Lomeli, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también tengo un poquito de eso. Entonces sí, es justamente adelantarnos a las cosas, eh, pensar en cosas vanguardistas, ¿no? Lo que mencionó Salvador hace rato, esto del servidor, pues es algo que fue vanguardista e involucró la tecnología, eh, pensar en el futuro, tener mente compleja, resolver problemas intelectuales, etc. Eh, algunos de este perfil se consideran consejeros sabios, no quiere decir que lo sean, pero por ejemplo un Orlando sí, para mí es un consejero súper sabio, o sea, quieres... Tener un, un, una respuesta muy enfocada, muy centrada, muy sabia, ve con Orlando, ve con Quiñones, ve con, eh, con Peralta, con Lomelí. Entonces, ah. pues bueno, este es el perfil de los creativos visionarios. Aquí, por ejemplo, si lo llevamos a un extremo de emprendedores así de muy alto nivel, creo que un Elon Musk podría estar en esta categoría, ¿no? Eh, si, si recapitulamos un poquito de los creativos tipo C que son los curiosos, si pensáramos en un personaje de, de alguna película, yo pondría al Doc Brown de, de Volver al Futuro, con estas ideas locas, siempre en movimiento, siempre pensando en cosas como su, solucionar eh, asuntos, en la en creativos tipo R tal vez una Hermione Granger de, de Harry Potter, no que sigue las cosas con reglas, no, no, no rompe las reglas nada más porque sí, eh, etcétera. entonces pues vamos a tratar de ver si en este equipo podemos resolver problemas creativos trabajando todos juntos. Vamos con los creativos tipo, ordenas tus actividades por prioridad y las ejecutas en un orden específico. Si eres de los que te gusta clasificar tu ropa por colores o por tamaños, seguramente entras en esta categoría. Ajá. Si prefieres avanzar de una manera metódica y segura, también seguramente vas a tener un puntaje alto. Si disfrutas de las actividades que requieren organización, secuencias, sobre todo secuencias, ¿no? Punto 1, 2, 3. Si la gente confía en ti porque nunca pierdes el juicio, también. Y si consideras todas las consecuencias antes de actuar. Yo aquí estoy poniendo a Felipe y a Orlando, pero seguramente hay otros candidatos bastante buenos. Aquí Marco Santana. Marco Santana también, sí. Súper organizado. Víctor también creo que entras en esta categoría. Víctor, ¿no? Jesús Orlandía. creo. Uh -huh. Entonces aquí no se trata de encasillarnos con etiquetas, sino más bien ver de alguna forma darle descriptores a una forma de expresar nuestra creatividad y estar conscientes de eso, porque muchas veces como creativos nos peleamos. Por ejemplo, un creativo tipo C se va a pelear con, con el creativo tipo R en las agencias por este rollo de que uno piensa que le cortan las alas y el otro es su aliado más importante, pero no lo ves así porque todo el tiempo nos andamos peleando por el presupuesto y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿creen que Felipe sí entra en esta categoría? ¿Sí? Salvador, no, no te oí, estabas muteado. Estoy diciendo que sí, sin duda. <risa> o sea, yo también a Felipe tengo más de 20 años de conocerlo, nunca lo he visto fuera de sus casillas, es impresionante, ¿no? Eh, y sé que tiene, ha tenido momentos difíciles, pero pues nunca lo he visto así totalmente fuera de sus casillas, y es, es, es padrísimo también. Tener gente que, que como que te da mucho, te centra en la vida de alguna manera. Y vamos con los últimos, que son los creativos tipo S, que son los que tienen más amigos que la mayoría de la gente. Son muy, muy de amigos, de amistades, de relaciones. Perciben la vibra de la gente. Uh -huh. Son como muy intuitivos en la parte de los sentimientos. Eh, muchas veces bas, este, basan sus decisiones en un estado de ánimo, incluso no echándose un volado. Uh -huh principalmente como dicen los gringos el gut feeling ¿no? de sentir como qué te dice tu estómago qué te dice tu sensación eh, física más que la lógica eh, que expresan abiertamente su afecto hacia las demás personas y cuando tienen dinero les gusta donar a fines caritativos yo aquí estoy poniendo a favela pero no sé quién me sugieren ustedes Estas personas tienen como esta sensación de pertenencia, de unidad, de familia, de expresarse libremente con los sentimientos. Yo a Fabela lo considero un gran, gran, gran... Eh, es alguien que tiene un corazón enorme. Por el otro, el otro día ponían ahí en las en redes sociales, ¿no? Que, que Fabela tiene este corazón enorme de entregarse totalmente en sus clases. ¿A quién más podrían proponer aquí? Que tienen este sexto sentido de percibir cosas. Django, sí, totalmente de acuerdo. Y también se vale poner ahí alumnos. Híjole, a mí se me hace que casi prácticamente toda la gente de sala, ¿no? Uh -huh. Y digo, tú también nos das un buen ejemplo aquí. Creo que tú has tenido un muy buen sexto sentido para saber cómo hacerle caso a tu intuición y seguir adelante. Y, y yo creo que también es la edad y la experiencia, ¿no? De alguna forma, cuando eres muy chavo, como que te encasillas mucho en una manera. Si somos ingenieros y estudiamos en una carrera, en mi caso fue en la UNAM, como que el perfil de ingenieros es muy claro, ¿no? Gente que le entra mucho a las matemáticas y mucha lógica, etc. Pero a veces no son tan sensibles o no quieren aceptar que son tan sensibles. Y pues es más para las artes, ¿no? Para otras carreras. Y, y no, o sea, de alguna forma se pueden complementar muy bien. Vientos. Y pues este es mi punto de vista, ¿no? Es una forma de visualizar la creatividad como un poquito las inteligencias múltiples. Nada más que en vez de ocho aquí son nueve. Y vamos a ver cómo podemos jugar un poco con esto. Ah, me fui para atrás, perdón. Lo que quiero de alguna forma mm, aterrizar en esta plática es que tenemos una gran diversidad de expresar la creatividad. Que cada uno de nosotros la expresa de manera diferente. Y que todos podemos aportar algo al proceso creativo siempre y cuando trabajemos en equipo. Que en sala de audio, y esto es una de las cosas que verdaderamente me gusta y la he, no la he visto en otra escuela... Perdón, no la he visto en ninguna otra escuela, he estado en muchas otras escuelas, en el TEC, en el Colegio Suizo, en el Claustro de Sor Juana, en el CCC, en el Cuec, en otros lados. Hay escuelas que llegan muy cerca a esto, pero no he vivido en así en primera persona este juego en equipo tan padre como en sala de audio. Eh, sí estoy convencido de que cuando trabajamos en un equipo integral podemos ser mucho más que cuando trabajamos como individuos. Y justamente esta misión de sala de audio de crear una experiencia que genere cambios positivos en la vida... Es algo que Salvador, tú te lo tomas muy en serio. Y esa, esa pasión y ese compromiso lo contagias tan padre con nosotros. que también cada vez que empezamos una clase, de alguna manera implícita va todo este, eh, pues esta, este compromiso por cambiar vidas. ¿no? Entonces, eh, pues este es mi planteamiento de la creatividad. Y quisiera también hacer aquí un jueguito de lo que llamo un gatazo creativo, pero ahorita lo vemos. Vale. Esta imagen que les estoy poniendo aquí es como yo acomodo los nueve tipos de creativos. Y fíjense cómo los creativos C que están arriba, a la derecha, se contraponen con los creativos tipo R que están abajo. Son como dos polos opuestos, pero que se complementan perfectamente. Si hubiera un conflicto entre esos dos, es muy útil tener a un amigo, un aliado, que sea un creativo tolerante, un creativo transparente, que pueda mediar entre alguna eh, forma de integrar dos conceptos diferentes completamente abstractos. Eh, igual los creativos visionarios, los creativos B y los creativos tipo S. No sé, por ejemplo, imagínate a alguien como un Sheldon Cooper de Big Bang Theory, que es incapaz de expresar sus sentimientos. ¿Qué le diría Sheldon Cooper a Fabela, por ejemplo? ¿Cómo percibiría a Sheldon Cooper a Fabela? O cómo, no sé si Fabela está por ahí, creo que no, pero ¿cómo percibiría a Fabela a un Sheldon Cooper? Alguien muy lógico, un... Sherlock o alguien así muy lineal, muy lógico. Como Penny, ¿no? Son polos opuestos y en las series de televisión se maneja mucho esto. En Big Bang Theory justamente se juegan con los arquetipos de un Sheldon que es exageradamente lógico, exageradamente lejano, ajeno a la gente, y Penny que es totalmente cercana a la gente. no Esos dos personajes se complementan. Entonces... Bueno, después de varios intentos y varias iteraciones, llegué a esta, este acomodo y básicamente el acomodo es, si te vas para arriba, lo que son los creativos B, los I y los C, son creativos más conceptuales, son los que les gusta trabajar con ideas, con conceptos, con futuro, con eh, extrapolar cosas de una manera muy abstracta y si nos vamos para abajo, que son los R, los A y los S, son los creativos muy aterrizados, los que hacen que sucedan las cosas, los que llevan digamos, bajan el balón en ese sentido y se ponen a jugar con movimiento, con acciones, etcétera Si te vas al lado derecho, son los creativos expresivos que no tienen miedo a expresar, ya sea las ideas o sus sentimientos o eh, expresar algo. Y del otro lado tenemos a los que son más fríos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un Felipe, un Orlando, eh, Quiñones, probablemente podríamos considerar que son un poco más fríos, más centrados en la parte de tomar decisiones con lógica. Ajá, a que tal vez un Tomás, un Salvador o un Favela, que tal vez de repente decimos las cosas así como se nos ocurren en el momento o de manera más espontánea. Pero eso nos da un gran equilibrio. Entonces, pues bueno, este es mi planteamiento de los diferentes tipos de creativos. Y pues quisiera detenerme un poquito para reflexionar y para que nos digan a ver si consideran que esto de los enfoques podría ayudarnos a ser más creativos eh, en un equipo de trabajo. Ah, Alejandro Peralta. Nadie habla, mira, se quedó un silencio ahí, muy curioso. Incómodo. Nos pusieron a reflexionar, ¿no? Así, <risa> exacto, exacto. <risa> <risa> Digo, yo, yo así de rebota pronto, Tomás, se me hace increíble, o sea, esta, esta perspectiva que, que nos estás mostrando, porque eh, la realidad es que yo sí creo que en un proceso creativo, hay cosas que deben de tener, que, o sea, deben de existir y deben de ser muy claras, ¿no? O sea, alguien que realmente tenga, por ejemplo, esa rigidez de cumplir con tiempos, ¿no? Hacer las con, cosas como la, se deben. En de tiempo hacer. y forma, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y este, o alguien que realmente sí esté como, como generando, este, como dices, enlazando ideas, conceptos. Eh, y a lo que voy es que mm, definitivamente creo que esta perspectiva es importante. Eh, para la creación de grupos de trabajo relacionados a la parte creativa, ¿no? Porque yo no veo, yo no veo un equipo, lo que decías, ¿no? Yo no veo un equipo de trabajo en donde solamente existan dos perfiles opuestos uh -huh, uh -huh. Y, y, y se quiera lograr algo en conjunto, porque la realidad es que no. Y, y a mí me salta mucho todo lo que dices, porque hay que decirlo, de repente estamos envueltos en equipos de trabajo, que tienen perspectivas totalmente diferentes y a veces dentro de una producción parece que estamos en con, con, o sea que el objetivo no es el mismo no que salga bien un show por ejemplo no sino que salga bien que suene bien pero okay. si el de las luces no no no, no funciona su equipo pues no me involucro no sí Entonces, a veces todo es anticiparse no si en un show que sabes el artista va a llegar en último momento y si hacen soundcheck qué padre pero tú tienes que planear meses con meses de anticipación qué vas a incluir, qué no, cómo se va a armar, que, o sea, es una planeación impresionante para un evento que un músico o alguien que está en el escenario no lo va a ver con la misma perspectiva que alguien que tiene que armar todo el changarro técnico, ¿no? Totalmente, pero fíjate que, que digo, es curioso porque el entender esta perspectiva de, de, de creatividad y el perfil de la persona, sí, sí nos ayuda a entender cómo debería de ser ese equipo de trabajo, ¿no? O sea, hay perfiles que deben de estar presentes. Y este, y cómo decirlo, nunca había, nunca lo había visto de esta forma, ¿no? De que cuando uno conoce a una persona, estas preguntas pueden ayudarnos a definir si realmente es un perfil de persona que necesitamos para un fin específico de un grupo de trabajo creativo, ¿no? Muchas veces nuestro instinto humano nos dice, no, me llevo mal con él porque es un impuntual, ¿no? Exacto. exacto. O sea, a mí me pasaba mucho, tuve la fortuna de trabajar muchos años en doblaje con actores como Carlos II, René García, etc. Y Carlos II siempre llegaba tarde a los llamados, ¿no? Y a mí al principio me sacaba de quicio, o sea, es como una falta de respeto, ¿por qué no llegas a tiempo? Digamos? O sea, si todos los demás ya están listos, ¿por qué no puedes llegar a tiempo? Pero también es una parte de su personalidad que no la íbamos a cambiar y con el tiempo agarré la onda, bueno, pues si no va a llegar a tiempo me pongo a hacer otras cosas, voy avanzando con otras cosas. Pero sí me destripaba a veces por esa mentalidad de ingeniero este, que me considero muy responsable para la puntualidad. Y pues ya ahorita puedo fluir un poquito más con ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque ya entiendo que pues, finalmente es un trabajo en equipo. Y también, pues habrá momentos en los que tienes que decir, que ya no te voy a grabar porque llegaste a, llegaste tarde, ¿no? Punto. Uh -huh. Liliana, ¿tú qué opinas de todo este rollo? Pues sí, no, te... cada equipo tiene como un engrane que todos debemos de estar ahí complementándonos, ¿no? Y bueno, sí, se juntan esas personalidades y tenemos que pues trabajar con todas ellas, ¿no? Más o menos buscar lo mejor de, de cada quien, ¿no? A lo que nos podamos ahí adaptar o, o, o congeniar con eso, ¿no? Uh -huh. O a veces también aprender a salirnos un poquito de nuestra zona de confort. Creo que Salvador es un máster en eso. Eh, es como camaleónico para mi gusto. Porque de repente puede ser muy tajante y te, tiene, te dice, pues las reglas son tales y tienes que seguir las reglas tal y tal y tal, ¿no? Y por otras veces, lo, lo digo con mucho cariño, Salvador, a veces, eh, las veces que nos has regañado, que nos has dicho las cosas como son, <risa> tenemos ganas de darte un abrazo después de eso. O sea, nos mientas la madre, pero después queremos abrazarte porque tienes ese carisma y tienes esa forma de involucrarnos en una misión mucho más grande que simplemente el dar una clase o no. Y sabes cómo adaptarte muy bien en estos roles. Y yo creo que eso es lo que te ha dado la experiencia de trabajar con artistas de muy alto vuelo. También estar del otro lado del vidrio, aportando con tu eh, con la parte técnica, tal vez. Pero yo nunca te he considerado a ti un ingeniero que nada más le mueva los botones. Eso lo hace un botonauta. Tú vas mucho más allá de eso. Tú eres alguien que sabe perfectamente entender qué es lo que quiere el artista. Y eres como una pues como el, sex, el quinto Beatle que les ayuda a... A descubrir ese sexto sentido y a seguir adelante y a plasmar esa idea creativa que tiene, ¿no? A mí me pasó eso con muchos actores de doblaje, ¿no? Que era impresionante que, que el monito que está detrás del vidrio aparentemente es ese chavo invaluable que está allá y nada más le mueve los botones, pero con el tiempo me volví a este personaje que... Les empezó a ayudar a los actores de doblaje y me gané la confianza en muchos de ellos al grado de que muchos estudios de actores de doblaje pues me llamaban para diseñarles el estudio, para conectarles el equipo, para darles clases de Pro Tools y otras cosas y es muy padre cuando pasas a ese nivel de que ya no nada más eres una persona invisible ahí sino que eres una parte integral en el proceso de eh, hacer cambios ¿no? y yo creo que si como docentes aplicamos esto también a los alumnos y nos damos cuenta que a veces hay alumnos que no les gusta aprender de cierta forma y tal vez podemos explicar las cosas de otra manera o eh, les no sé los involucramos de alguna manera fuera de clases que, que les ayude a no sé hablar de los hobbies y otras cosas se abren puertas increíbles ¿no? y tengo muchísimos ejemplos eh, de, de alumnos que Normalmente no, no entran en la categoría de ser alumnos brillantes desde el punto de vista académico y sin embargo tienen muchísimo talento, ¿no? Y tienen hobbies que nos pueden ayudar a establecer una buena comunicación, una confianza más allá del, del, del salón de clases. Oye, Tomás, Alex tiene una pregunta. Dime, dime, dime. Más bien, tengo, tengo un comentario, Tomás, y es que eh, hay dos cosas importantes de, de todo esto y esta clase creo que le está dando la perspectiva a mucha gente porque normalmente le enseñan que solo hay un tipo de creatividad y nada más. Entonces es, si no eres creativo y no eres imaginativo y no, eres, no desarrollas conceptos y no innovas, entonces no eres creativo. Y justamente Exacto. con esto le estás dando la perspectiva para que entiendan que existen diferentes tipos de creatividad y hay diferentes formas de aplicarlo, porque justamente mucha gente crece frustrada de... Ah, yo no pude ser creativo, creativo nunca y me volví contador, ¿sabes? O me uh -huh. volví este, ingeniero de ciertas cosas, o me, uh -huh. me volví uh -huh. y olvidaste todo el proceso porque a ti te fueron relegando y diciendo que tú eras eh, bueno para la lógica, pero eso no era creatividad. Entonces, justamente esto, el, el hecho de que lo hay, les des esta herramienta para que lo comprendan, Creo que es súper valioso. Yo, yo, de verdad te felicito porque es algo que eh, ves mucho en las agencias, justamente como lo dices. Yo, yo vengo de ese, de ese, ese siglo, mundo, de ese, tan de ese... extraño. <risas> exactamente, donde, donde todo, todo, todo convive, y de pronto existen los chavos que te bajan de, de, de las nubes porque estás en las nubes ideando, y, y este es justamente eso, ¿no? Empezar a entender que la creatividad no solamente es el cuate que imagina y el cuate que trata de buscar un concepto, sino que es aquel que también trata de buscar que todo suceda y esto es darle forma y fondo a un concepto que es tan versátil, tan distinto, que puede ser maravilloso. Digo Y seguramente a ustedes les ha pasado con alumnos que, no sé, puede ser el alumno que no das un quinto por él y de repente te sorprende porque te enteras, me pasó ahorita en un curso sabatino, un cuate que la verdad es que no le estaba echando tantas ganas aparentemente al Pro Tools y de repente me di cuenta que tenía un sax y le pregunté, oye, ¿qué onda con ese sax? ¿Y tocas? Y sí, es un saxofonista hecho y derecho. Y el simple hecho de poder platicar de eso abrió una comunicación completamente diferente. Y le puso un ejercicio para practicar con Pro Tools. Eso le ayuda a pasar muy bien su certificación del sabatino. Entonces, van bueno, son, son cosas que hay que estar alerta, ¿no? Porque muchas veces, como dices, Alejandro, pensamos que... Porque eres ingeniero no puedes ser creativo, porque eres contador eres aburrido, ¿no? Mi esposa es contadora y yo la considero una de las personas más creativas que hay porque sabe ganarse la confianza de la gente, sabe crear esos vínculos de confianza con muchos clientes, sabe salirse de la caja cuando hay que salirse de la caja, pero también sabe acomodar todas las piezas del rompecabezas de tal forma que tengan sentido y yo creo que también hay que ser como conscientes del timing porque no podemos ser totalmente disruptivos todo el tiempo no conviene aplicar reglas todo el tiempo hay que ser flexibles en algunos casos tampoco se vale estar imaginando todo el tiempo hay que, hay, hay que actuar entonces un poquito lo que, lo que ha sucedido en los últimos años con mi podcast y gracias a pláticas que he tenido con muchos de ustedes es que estas ideas que ustedes comparten en el podcast y en, en las clases todos los días en radio pasillo cuando estábamos en sala de audio presencial eh, como que han, me han puesto a pensar muchísimo y me han permitido salirme de mi zona de confort, aquí te les voy a poner esta imagen, <ríe> me gusta mucho esto de que cuando empezamos a hacer algo somos como muy, muy rudimentarios no y hay que practicar, hay que tenernos paciencia, hay que perdonarnos porque también somos muy críticos con nosotros mismos, hay que permitirnos cometer errores y seguir adelante y llevar tiempo y aceptar ese proceso de que si quieres considerarte ser creativo, pues eso lleva tiempo, ¿no? pero... Te, te permite abrirte. Un ejemplo muy, muy personal. Yo era de esos clásicos ingenieros que no hablaba con nadie. O sea, yo podía llegar a cualquier oficina, llegar a mi lugar de trabajo sin saludar a nadie y ponerme a trabajar con los años he aprendido que es muy importante dar tu rondín saludar a todo mundo estar en el chismo un ratito platicar a ver qué ha pasado y para los que me conocen en sala de audio cuando llegaba cuando estábamos en sala de audio pues lo primero que era pasar a saludar a Nancy qué onda cómo estás no pasar con eh, pues, Jerry por ahí empezar a chismar un poquito me daba el rondín por todo sala de audio y luego ya llegaba al salón de clases es algo que a mí no se me daba naturalmente pero me Y llegaba a tarde a su salón de clase por Ay, supuesto ya ves cómo es eso. no llegaba como 10 minutos antes para darme tiempo de disfrutar ese rondín y ¿no? e enterarme de todo lo que había pasado y esas microinteracciones a mí me gustan mucho uno a uno no me gustan esas interacciones digamos masivas pero si sí interacciones uno a uno me siento muy cómodo con eso entonces también invitarlos a que vayan descubriendo cómo poder dar lo más de ustedes de cada uno de nosotros de una manera natural de una manera auténtica de una manera fresca eh, de tal forma que se sientan cómodos y también desafiar un poquito esa zona de comodidad y salirnos un poquito de esa zona de comodidad. ¿no? Tomás, eh, nos, nos escribió una reflexión que me parece muy acertada Marisol aquí en el chat. Nos dice que sí, sumar las fortalezas de un equipo de trabajo es excelente, es una gran fórmula para dar buenos resultados. Y nos pregunta si el, pro, el productor de un proyecto se podría considerar como el líder que requiere ser en el enlace y fíjate cómo lo escribió, que es justo lo que a mí me estaba pasando. El enlace entre todas estas personalidades. Yo creo que eh, sí. Yo también creo que sí. Y quiero preguntarte cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de creatividad y los diferentes tipos de personalidad, si es que la hay. Uh -huh. eh, bueno, ya, si nos vamos muy clavados, la palabra creativos tiene cuatro vocales y tiene cinco consonantes. ¿okay? Si nos vamos así muy estrictamente a, a los detalles de cómo diseñé esto para ponerlo en cada uno de sus lugares, las letras vocales son las direcciones en las que puedes moverte con acciones. no si, te, si expresas tus sentimientos, si expresas una idea, o si aterrizas o haces con alguna acción, o si imaginas o si te vas, digamos, hacia la parte de establecer con orden. Las consonantes para mí, aunque sí son, se parecen mucho a personalidad, las consonantes en este caso son formas de pensar de interpretar cosas a nivel de pensamiento y las vocales son maneras de actuar. Y eso no necesariamente queda tanto en personalidad, sino que también la forma de actuar. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los estilos de aprendizaje, eh, si tú como docente o como productor en un proyecto sabes que la gente tiene diferentes formas de asimilar la información. Si tú quieres vender un proyecto lo presentas de las tres maneras. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue bien del otro lado. Si hablamos de un equipo creativo y tal vez si yo me encasillo mucho en que soy creativo tipo C y entonces no puedo platicar con Víctor porque él es diferente, no pues me estoy perdiendo una gran oportunidad de usar a Víctor como un gran aliado en una... En una reunión, por ejemplo, ¿no? Y tal vez podemos ir los dos a una reunión o en un Zoom para ver cómo piensa el cliente. Y tú seguramente vas a ver cosas diferentes de las que veo yo. Si invitamos a Salvador, él percibe cosas diferentes. Y si luego platicamos de todo esto que vimos, percibimos, podemos tener una perspectiva muchísimo más amplia a que si solo nos encasillamos de que, ah, es que no llegó a tiempo, entonces ya me cayó gordo, ¿no? O, este, Toma estaba fascinado porque hablaron de puras cosas de tecnología, ¿no? Cuando tal vez la reunión tenía un objetivo muy diferente. Nancy, por ejemplo, yo creo a ti te admiro muchísimo porque tú eres de las que tiene el primer contacto con los futuros eh, clientes de sala de audio y tienes que ser muy hábil en entender qué les interesa y qué les gusta y qué información mandarles y en qué orden, en qué timing. Es una responsabilidad bien cañona, ¿no? Porque no sabes todos los detalles de alguien hasta que empiezas ya a tener una pequeña relación, un par de interacciones en chat, en mail y demás. Y, y yo sí creo que, o sea, la verdad es que mis respetos por sala de audio porque... Esto no lo he visto en ningún otro lado, o sea, te tengo que decir de manera muy triste que en el claustro de Sor Juana teníamos casi este equipo y por una diferencia entre uno de los directores, muchos de nosotros nos fuimos alejando de ese colegio de comunicación en particular porque no se respetaban estos puntos de vista diferentes, todo se quería hacer de una manera, no entonces me siento muy contento de que en sala de audio podemos externar nuestros puntos de vista, podemos platicar de cosas diferentes, podemos estar en desacuerdo y sin embargo tenemos muy clara la misión de lo que es la escuela Hay una, hay una cosa que estoy viendo mi querido Tomás que está padrísimo, yo nunca había entendido y he, digo, siempre me dicen que que, la, lo que lo que hace el liderazgo es la creatividad, ¿no? Y Entonces, el este, pues sí, yo entendía la creatividad como dices, Víctor, solo existe una, ¿no? O sea, solo, o Alejandro que lo dijo, solo hay una, o sea, eres creativo o no eres creativo. ¿Sí? ¿Eres artista Pero, o no? Uh -huh. Exacto, ¿eres artista o no eres artista? ¿Eres talentoso o no eres talentoso? ¿Eres gracioso o eres antipático? O sea, siempre hay dos polos. Entonces la cuestión es esta, ahorita que abriste con la palabra creatividad y pusiste las diferentes posibilidades de, de, de, en, en, en, la, en, en los diferentes aspectos como, como individuos, creo que lo que es interesantísimo, y, este, y Víctor me lo va a entender de que te vienen los heptagramas es que <ríe> si tú ubicas que eres... Falto de, pues trabaja esa área. <risa> o oh, es que todo el todo Si el tienes canal... un área, si tienes un área muy, muy, muy fuerte, pues trabajala también, o sea, refuérzala. Pero lo que es importante es esto: yo creo que la, la, la magia de este de esta de esta este, forma de analizar la, la creatividad con es como lo hiciste ahorita tú, es que en todos los aspectos aparecí, o en algunos mucho menos que en otros. Pero Entonces, trabajando en equipo y conociendo que, conociendo que yo tengo mis, mi R, por decirte, algo, si mi R la tengo un poquito más débil que mi E, bueno, pues empujo la R y me hago consciente de que mi R puede tener un poquito más de, de, este, de, de salida por ahí, ¿no? Pero, y eso haría una, un proceso virtuosísimo de, de toda la gente y todo el grupo de trabajo. Yo quisiera desafiar esa idea porque... Esta, esta charla parece como... como como un proyecto interno de Sala de Ode, pero lo acabas de resolver, manito. Lo vamos a empezar a trabajar así, porque los grupos de trabajo al final de cuentas somos eso. Es, un, es como una orquesta. Una uh -huh. orquesta tiene a todo el talento de todos los, los integrantes participando, pero hay una línea conductora que se llama la obra, que se llama la pieza, que se llama la composición, que tenemos todos que seguirla, ¿no? Y todos eventualmente en las mismas secciones están los líderes de sección, ¿no? Entonces, es interesantísimo si lo analizas así, porque lo más interesante es que la orquesta sin los trombones no es orquesta. Exacto. Uh -huh. Entonces, y, está oh, padrísimo oh, el concepto, creo yo, de entender que todos tenemos esta, estas mismas posibilidades o piezas, mismos este, segmentos de la creatividad, pero pues a, a hacer un ejercicio creativo. Entonces, aquí viene mi duda, <ríe> mi pregunta número tres. ¿sí? <ríe> o sea, ya, ya sabemos que todos somos creativos, punto. O sea, ya nos, nos quitamos la culpa de, es que yo tengo oídos de artillero. No, no, no, no, no, no, no no tienen oídos de artillero. No manchen y por favor dejen de decirnos eso porque eso es horrible, ¿verdad, Alex? <ríe> este Bueno. Eh, ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo hacer yo una evaluación de mis niveles de creatividad? Bueno, una manera es... O sea, la, pregunta, la pregunta original era cómo se hizo creativo, pero... Pues ya nos dijiste que hay muchas formas de entender la creatividad, entonces... Pues yo creo que estando habría... consciente, o sea, ¿cuántos años te llevó a ti poner sala de audio? Estoy seguro que cuando empezaste tú hacías... 56, todo, ¿no? hijo. Te ¿no, de, de dar las clases. <risas> hacer el plan de estudios, diseñar, invitar, mandar los correos, las invitaciones, recibirlos en la puerta, pero obviamente con el tiempo te fuiste dando cuenta que disfrutabas o disfrutas más algunas partes, en este caso tal vez el ser, eh, digo, por ejemplo, sala de audio, ¿qué serían los, este, las bienvenidas a sala de audio sin salvador? No sería sala de audio, ¿no? Ese carisma que tienes para vender la misma que Tomás quiere aumento de sueldo. Y pero yo, pero que hay un aumento en COVID. de sueldo, por supuesto. Por no, supuesto lo que pasa que es que, es que está padrísimo. Es, esto está padrísimo y justamente de lo que quiero desafiar es esto que, que dice Ken Robinson en este libro. Eh, aquí pone a las escuelas tradicionales como un rastro. O sea, en los rastros tienen un veterinario para ver si el animal se murió al final del proceso o no. Ajá. Y él compara las escuelas tradicionales con eso. ¿Mm? Eh, yo... <ríe> Es, eh, tiene un, un, un humor muy mordaz este señor, es inglés, eh, pero justamente lo que tú lograste hacer y creo que todos en sala de audio logramos hacer, yo me di cuenta que rindo más si genero ideas, si me dejo desbordar mi curiosidad. Y si tengo un aliado que me ayuda con reglas, Felipe para mí es un gran aliado en la parte de Pro Tools, porque muchas veces cuando platicamos él me aterriza cosas o pone en orden algunas ideas que yo tengo todavía muy dispersas y mm -hmm. pues nos llevamos muy bien en ese sentido, ¿no? Y disfruto mucho más teniendo esa libertad, pero también sé que le tengo que hacer caso a Felipe cuando la estoy regando en algo o a Víctor cuando necesito entregar papeles y necesito, o sea, es como en Mike Wazowski, ¿no, Ross? Mike que no entregaste tu papeleo, ¿no? Es un poquito el tener ese rol, ¿no? perdón, Víctor, no, pero es que, no, ese, ese rol tal vez es, es, es más de Mario, ¿no? En algunos casos. Pero. Exacto, Mario, Mario. Víctor, no, Mario, Mario, Mario. Pero también, no, Mario, o sea, por ahí, ejemplo, Mario, no me recibo, pues, imagínate la situación de un alumno que está por tronar una materia, va con Víctor, no, ya tronaste, ni modo, te fregaste y vas a tener que reprobar, ¿no? Pero luego va con Ana Carla y Ana Carla ve opciones y habla con los demás y empieza como a negociar, a ver qué se puede hacer, pero es que mira si estuviste en clase, etcétera, Eso nos hace un gran equipo. La cosa es... Eh, yo estoy muy en contra de las escuelas que tratan de estandarizar. Y sí estoy de acuerdo que tenemos que trabajar en nuestros puntos débiles. Pero también creo que está muy bien aceptar que tenemos puntos fuertes y que tenemos que presumirlos al mundo. Y si aceptamos eso... Hacemos un equipo auténtico. Si Salvador quisiera ser riguroso todo el tiempo, no se te va a dar de manera natural. Y por más que te esfuerces, o por más que yo quiera aplicar las reglas, no se me va a dar de manera natural. Es uh -huh. mucho más eficiente tener un Víctor, o tener un Orlando, o tener un, este, no sé, un Felipe, un Quiñones, en sala de audio que nos permiten equilibrar eso y confiar en ellos, en vez de tratar de cubrir todas esas debilidades para ser promedio. No, bueno, mejor... ahí te va. Entonces la pregunta es esta. Ya que todo el mundo, este, los que estamos en sala de audio, entendemos tu concepto de lindolandia, que está de pelos, ¿eh? <risa> la pregunta aquí es para mis compañeros que están invitados a la casa, que ojalá, ojalá que nos acompañen y, bueno, esta es una forma de hacerlo, pues, en estas reuniones de los miércoles, ¿sí? Es, ¿cómo trabajo yo? para, o sea, entendí, si formo un equipo de trabajo, como Lindolandia a la de audio, todo el mundo está padrísimo, porque Tomás es así, Víctor es así, perfecto, se conjugan las cosas, que, que es la observación que te es, es es interesantísima, yo nunca lo había visto así, pero curiosamente sí latinaste cañón, ¿no? ¿Cómo yo, si tengo un evento, si tengo un proyecto, si soy, si, si soy artista, ¿cómo, ¿cómo trabajo y cómo fortalezco eso en mi creatividad? Pues yo creo que es muy estar alerta de cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo percibimos las cosas. Si vas a hablar con alguien muy abstracto, no puedes hablar de cosas, no puedes hablar de horarios, no puedes hablar de cosas tangibles porque no le van a interesar. Tienes que hablar de conceptos, tienes que unir conceptos, tienes que hablar de ideas, de conceptos muy generales porque si no los pierdes. Pero si tienes a alguien que le gusta entrar en acción y hacer las cosas, tampoco le puedes dar vueltas de no, bueno, vamos a pensar esto un poquito más. No, ni más. tienes que to tomar decisiones rápido porque eso es lo que interesa, no hay que seguir avanzando. Pues creo que ser muy sensibles en poder ser Si no camaleónicos Por lo menos poder entender cómo comunicarte Con cada una de estas áreas Y si no lo sabemos hacer naturalmente Tener a alguien que conozcamos, en el que confiemos Para plantearle la pregunta O sea, por ejemplo, yo lo que hago es, es jugar un poquito como si fuera un juego de gato no eh, Tenemos este, las líneas así del, del juego de gato Y si mis fortalezas son la C y la B Por ejemplo, pongo dos circulitos arriba Y mis debilidades, o sea, alguien me gana en el gato Poniendo un tache arriba entonces tengo que buscar a alguien que no sea imaginativo, que no tenga la parte de la imaginación muy fuerte para que me destroce mis ideas, para que me corte las alas, para que me diga todo lo que va a estar mal en un proyecto. Y eso me puede sensibilizar para tomar en cuenta esos puntos débiles que no estoy viendo porque son puntos ciegos que a veces tenemos cada uno de nosotros. Y en un jueguito de gato, digamos, si yo tengo las dos, los dos circulitos de arriba y pongo un tache en medio arriba, pues todavía no se gana el gato, todavía no queda neutral. Pero luego buscamos y seguimos jugando en diferentes partes de, de un, un juego de gato imaginario, por decir algo, para preguntarle a Quiñones, a ver, ¿tú qué opinas? O a Alejandro Peralta, o a Víctor, o a Nancy, o a Ana Carla. Y eso nos permite casi casi tener como la visión completa de lo que está pasando con diferentes puntos de vista, pero tenemos que abrirnos a esa posibilidad. ¿no? Si, si nos cerramos a, no, es que yo tengo la razón absoluta y solo yo entiendo la situación, pues no se logra nada, ¿no? Y, y sí, va a parecer que quiero un aumento, no, no va por ahí. Pero la verdad es que estoy muy agradecido con Salvador, con, eh, con la escuela, con, pues no sé, que el universo haya confabulado para que nos encontráramos en esta escuela. Porque es muy raro, raro en el sentido positivo, es muy raro encontrar gente tan talentosa que esté con la misma misión en un proyecto. ¿no? Y si esto lo logramos extrapolar también con los alumnos, por lo menos darnos el chance de saber que tenemos diferentes maneras de entenderlo. Si tengo un alumno que nomás no entiende mis clases, tal vez Víctor le cae muy bien y a Víctor sí le entiende y a mí no. Y eso está súper cool porque entonces se complementa y de alguna manera, eh, si, si este alumno va a tomar decisiones más adelante, pues tal vez lo que yo le diga no le va a hacer ningún sentido, pero lo que le pueda decir Víctor, Orlando o Felipe, pues sí tiene sentido. Y... y... Pues digo, todos los alumnos, ustedes lo saben, tienen como a sus maestros preferidos, pero no es que seamos mejores los que somos los preferidos o los consentidos de ellos, sino que es porque de alguna forma tienes esta afinidad con esa manera de pensar, que o puede ser de pensar o de actuar, y que es totalmente coherente con la manera en la que ellos ven las cosas. Entonces Además, yo no, sí, dime. Me gustó mucho este cómo dijiste que, que Doc Brown sería del C y Hermione sería del R. Ajá. Este, tienes tienes una persona famosa para cada uno. Sí. Nada más que Salvador se va a enojar conmigo. Ah. No, por ejemplo en el E podría ser Balú del de libro de la selva, podría ser Shrek, este para un burro de Shrek podría ser Mike Wazowski de la A un Indiana Jones así definitivamente Indiana Jones Entran en, en acción y hace cocolazos y latigazos eh, de la T Ahí sí, tal vez personajes de series como que no, no tendrían mucho rating, pero podríamos pensar en un Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta, alguien como muy zen, ¿no? Eh, del Dalai Lama, por ejemplo, que tiene como esta integridad de considerar muchísimos puntos de vista y respetarlos. En la I, e, Walt Disney, probablemente, o, o si pensáramos en personajes, un Don Quijote de la Mancha que se pierde totalmente en su imaginación. De los visionarios tengo personajes reales, ¿no? Podríamos ir desde un Tesla hasta incluso un Steve Jobs, un este, Elon Musk. Gente que ya está como muy volada, pero también que son muy viscerales. O sea, si tú piensas en un Elon Musk, el tipo despide a un ejecutivo cada día. ¿No más por qué? Porque quiere despedirlo, ¿no? Eh, Steve Jobs eh, tenía, tenía esta fama de que sus ejecutivos tenían miedo de subirse al elevador con él, porque la pregunta clásica de Steve Jobs es, a ver, recuérdame por qué te estoy pagando tanta lana para que estés aquí en Apple. La... ¿no? Y, y si no podías contestar esa pregunta te despedía entonces también ese tipo de creativos eh, pues son muy viscerales. por, visceral, eso, por eso se llevó el páncreas <risas> sí o sea también por supuesto porque no aterrizó ni complementó con otros uh -huh. eh, entonces o un, un o sea yo respeto muchísimo todo lo que hizo Tesla pero el tipo era tan lejano a la parte social a la parte carismática que si tú contrastas a un Tesla con un Edison por supuesto que Edison se robó patentes, por supuesto que Edison no inventó tantas cosas, por supuesto que no fue tan creativo, pero fue un gran mercadólogo. Entonces yo sí considero a Edison un gran, gran creativo que logró aterrizar cosas y logró hacerlas de manera teatral porque era súper fan de, de eh, Shakespeare y demás. ¿no? Entonces tenía este don de hacer shows totalmente espectaculares para enganchar a la gente que le comprara sus productos, cosa que Tesla no pudo hacer. Y Tesla definitivamente era el genio, entonces... Si, si un Tesla o alguien como tal vez un Elon Musk no se sabe rodear de otras personas y de otros creativos se van a quedar solos ¿no? de la misma forma que por ejemplo si seguimos con los personajes un O sería pues un Sheldon Cooper probablemente, muy ordenado, muy secuencial eh, no tan este, a, no tan este, centrado en la parte de los sentimientos en la S podría poner a Mabel de Gravity Falls ¿no? En la B tal vez podría poner a Lisa Simpson, entonces a veces ayuda, o sea, yo de repente alucino barato, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quisiera proponer una idea y no tengo ahorita gente con quien platicarla, peloteo la idea en un panel virtual con el Doc Brown, a ver qué opinas, y pienso que me contestaría el Doc Brown, y luego le paso la pelotita, no sé, a una Hermione para que me diga, no, estás mal, porque mira, el libro dice tal cosa, ¿no? Y me voy con Balú y le pregunto, no, tú tranquilo, la vida es para disfrutarla, ¿no? Y luego me voy con Indiana Jones, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué hay que hacer, no? Entonces voy imaginándome cómo puedo pasar la bolita entre estos personajes y si tienes personas reales con las que puedes platicar, esto es mucho más agradable, pero si no las tienes, seguramente conoces a alguien que tiene este perfil, tanto alto como bajo, como para discutir mentalmente estas ideas o pasar la bolita. Y tener un punto de vista mucho más equilibrado después de hacer este ejercicio, a que si nada más te avientas a lo tonto desde un punto de vista, de una perspectiva que no necesariamente es la más atinada. ¿no? Tomás, yo jamás en mi vida me había considerado creativo. Siempre había pensado que no tenía creatividad. ¿Por qué? Pues porque yo no. Yo considero un gran creativo, un gran creativo. Ahora veo que hay diferentes formas de ser creativo y que mi creatividad no es de la forma en la que yo pensaba que tenía que ser. Pero uh -huh. quería preguntarte qué manera, o sea, entiendo lo que dijo Salvador. Estoy muy de acuerdo. Si soy más, o sea, no es que sea de uno y no sea del otro. Soy más de uno Esto y menos del otro. más hacia uno. Uh -huh. ¿Cómo puedo, qué, qué ejercicios o qué receta, ya ves que yo sigo las recetas, hay para desarrollar tanto la creatividad que sí tengo, o sea, la mía, en la que más, me, más palomitas tengo, como, sobre todo, creo, las que no tengo. O sea, ¿cómo desarrollo la, no sé, a mí, creo que la S fue la que menos, menos palomitas tuve, o la I... Creo que la I es la que menos palomitas tuve. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué receta, qué ejercicios, para no decir receta, eh, estrategia? Receta hay. es la palabra adecuada en este caso. ¿Qué, qué hay? Qué, ¿Qué estrategias hay para desarrollar la creatividad, tanto la que tengo como las que no? ¿Con quién te llevas bien, que sean muy hábiles expresando sus sentimientos o muy hábiles con la imaginación? Eh, ¿Tú? Sí. <ríe> bueno. <ríe> eh, no sé, en mi vida personal creo que mi esposa es bastante, completamente diferente a mí, por eso... Generalmente pasamos... en las parejas sucede eso, que son eh, polos opuestos que se atraen en mucho más de un sentido, y yo lo veo con mi esposa, sabes, yo, yo eso llego emocionadísimo, con una idea, mira, vamos a hacer tal cosa, oye, y ya pagaste la renta, así como, puta, la gente ¿no? De, tómala y en frío te ponen el freno de mano, pero es necesario, es importante que suceda eso. ¿Qué te podría recomendar? Como una receta tal vez. Eh, dedica tiempo, dedica esfuerzo, dedica eh, parte de tus eventos cotidianos a pasar más tiempo con gente que tengan estos perfiles. No para que te conviertas en ellos, pero para saber cómo puedes delegarles y pasarles la bolita en caso de tomar una decisión. Y si estás confrontando una decisión que la vas a llevar mucho al extremo de la R, de ser muy riguroso, de seguir las reglas, tal vez puedes proponer la idea de platicarlo con un Thomas o con un Favela o con un Sabo, ¿no? Y tal vez juntarnos en un mini panel de un Zoom de unos 10 minutitos, 15 minutos, a ver cómo opinan de esta cosa, ¿no? Dios, por ejemplo, si tú nos dices, es que ya me conocen, que yo siempre pongo las reglas así súper tajantes, ¿cómo ven ustedes? Estoy seguro que Sabo te puede abrir, abrir el panorama porque Sabo también entiende la importancia de las reglas, ¿no? Tal vez yo empiezo a decir ideas disparatadas que luego las pueden destrozar y no me voy a ofender con eso, ¿no? Y tal vez Fabela se da cuenta de cosas que ninguno de nosotros había pensado, ¿no? es que los alumnos están cansados por la situación del COVID, etcétera. Si ahorita les ponemos una regla tajante para esto, se van a desesperar. Hay, hay diferentes puntos de vista que si tú le dedicas conscientemente este tiempo, puedes ampliar el panorama sin necesariamente cambiar tu forma de ser. Y creo que eso es fascinante porque eh, no tienes que cambiar tanto. O sea, puedes estar mucho más abierto, más dispuesto a complementarte con lo que piensan y lo que ven los demás, mm -hmm. pero justamente por estas alianzas que las tenemos todos los días, o sea, todos los días interactuamos con gente. y si, si eres observador, te vas a dar cuenta inmediatamente si a alguien le gustan más las reglas y entonces puedes vender una idea de manera más tajante, más contundente, si les hablas desde el punto de vista de un lenguaje que entienden, ¿no? O sea, si yo te empiezo a hablar de ideas disparatadas sin poner reglas o otras cosas. No, por ejemplo... Si tú le das a alguien una hoja en blanco para que... A ver, escriban lo que sea, una tarea. Escriban lo que sea. Los metes en un pedote. ¿Por qué? Porque no van a saber qué empezar a escribir. Pero si pones una o dos restricciones en lo que tú eres buenísimo, dices, ok, pueden escribir lo que quieran, siempre y cuando las, la última letra de una palabra es la misma letra con la que empieza la siguiente. Y ya les diste una restricción que hace el proceso creativo de escribir mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes una regla que hay que seguir. ¿no? O por ejemplo, si escribes palabras de cuatro letras. Hola. Y la regla es, puedes cambiar una letra por otra, pero tienes que seguir escribiendo una nueva palabra de cuatro letras. Pues sola le puedes cambiar la H por B, sale bola. Ok, bola le puedes cambiar la L por T, sale bota. De bota, este, no sé, lo vas cambiando de letras y vas creando palabras que no se te hubieran ocurrido si no aplicas estas reglas, ¿no? Y lo mismo lo puedes aplicar, digo, así salió la voz de Wally. No nos vayamos más lejos. Ben Burt diseñó la voz de Wally aplicando un plugin y luego otro plugin y luego otro plugin y luego otro plugin. Y con siete iteraciones la voz de él era otra cosa completamente diferente. Pero si no era suficientemente disciplinado para apunt apuntar el proceso, ya no lo hubiera podido repetir. Entonces, así como es importante experimentar, también es importante registrar, apuntar, etc. ¿no? Entonces, si en un equipo yo soy muy disperso y me dejo llevar por toda esta curiosidad pues necesito un Víctor alguien que me ayude a documentar el proceso. Y a ti te va a fascinar hacer eso, porque es algo que se te da naturalmente. O sea, de la, la masterclass que diste de cuando estabas en los shows, de, en estos musicales, pues todo tiene una, una razón de ser, todo tiene una regla, ¿no? Si, si el güey que le puso el micrófono aquí lo puso un centímetro más arriba, pues violaste una regla y hay consecuencias. ¿Por qué? Porque hiciste mal tu trabajo y te voy a, no te voy a denunciar, te voy a simplemente reportar, porque gracias, o sea, si no haces bien tu trabajo, yo no voy a poder hacer bien mi trabajo. Y tú no te ofendes si alguien te dice que las cosas se tienen que hacer de cierta forma, ¿no? Pero también tienes que aprender a ser más diplomático cuando hay que decirle cosas de reglas a gente que no le gusta seguir reglas. Entonces yo creo que es más Oye, que nada entonces, el panorama, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy entendiendo, sin duda alguna, es que la podemos, la creatividad la podemos moldear, la podemos ir trabajando, pero ¿la podemos forzar? Yo... Bueno, sí. Yo traté de hacer eso de chavito y no me funcionó muy bien, que digamos. Porque quise ser alguien que no era auténticamente yo. Trataba no. de fingir ser alguien que no era. Por decir algo, si se me da la puntualidad y trataba de ser impuntual, eso no se me iba a dar. ¿no? Entonces, si quiero simplemente jugar a ser creativo o ser disperso y no ser puntual, no se me va a dar. Y acepté en algún momento que si quieres forzar eso que no eres, o vas a ser muy infeliz o no vas a obtener los resultados adecuados. Pero sí, sí creo en el equilibrio de esos extremos, ¿no? Y en la pareja. Yo tengo la fortuna de vivir con tres chics. La más grande de ellas, mi esposa, es un complemento perfecto de lo, que, de lo que soy yo. Y gracias a eso podemos discutir ideas. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Y además, mis dos hijas son como totalmente diferentes. Una es zurda, la otra es diestra, una es muy artística, la otra es muy de escribir y de leer. Y eso me ha permitido, desde que ellas eran muy chiquitas, como entender que hay maneras muy diferentes y hay que respetar esos puntos de vista y por ejemplo para estes, estas imágenes que luego ven aquí en las redes sociales confío mucho en mi hija pequeña, ella tiene como un criterio increíble para acomodar las cosas, separarlas, ponerlas en, en el lugar correcto y muchas veces ella me ayuda a tomar decisiones que yo no me atrevo a tomar, ¿no? entonces yo creo que no se puede forzar, eso es un punto de vista, es totalmente subjetivo, es un, una perspectiva pero a mí no me sirve forzar la creatividad. Podrá ser que a algunos otros sí, ¿no? Tal vez a otros les sirve ponerse una regla, una rutina, una, un programa, ¿no? Eh, para aprender a ser más creativo. A otros nos sirve ser más libres, pero si no es de manera auténtica, o más bien, si logramos expresarlo de manera auténtica, creo que se disfruta mucho más. Y vuelvo a insistir que sala de audio eso es lo que tenemos. O sea, cada quien se nos permite ser auténticamente como somos, sin perder esa naturalidad y a la vez atrevernos a complementarnos con los demás. Tomás, me gustaría preguntarle a la gente que nos está acompañando si tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran decir, ya sea aquí en el chat, en el chat, en los comentarios de Facebook, o pues, la gente que está aquí en el Zoom, eh, levanten la mano y abrir micrófonos. Sí. Felipe, bienvenido. Oh. Felipe. Felipe Feliz, ahí está, el culpable. El culpable de todo esto. Digo... Sí, ya nada más, como para, para cerrar rapidísimo, yo creo que hay que, o sea, podemos atrevernos a hacer esto ahorita si nos esperamos mucho a tratar de ser creativos, también estamos regándola. Si no nos aceptamos como somos y queremos ser perfectos, no, eso no va a funcionar, ¿no? Eh, tratemos de trabajar desde nuestras fortalezas y también desde nuestras debilidades. Pero en vez de esta mentalidad como muy retrógrada, y perdón, SEP, pero la, la, la mentalidad muy retrógrada de la SEP de que todos tienen que ser iguales y a todos se les tienen que aplicar las mismas reglas y todos tienen que ser promedio. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo en eh, poder potencializar. Si alguien es excelente, por ejemplo, organizándose y otro es excelente dejando todo hasta el último momento, deja que cada quien haga lo que sabe hacer bien, pero... Atrévanse a hacer equipos de trabajo. ¿no? Y sí propongo mucho en mis clases que los, que los alumnos trabajen juntos, se complementen y que también la caguen porque de repente alguien que no entrega a tiempo, la consecuencia es todo el grupo tiene una mala calificación. ¿Por qué? Porque el pendejo que no entregó a tiempo era el responsable y les he visto una responsabilidad que no podía cumplir. ¿no? y necesitas a alguien tal vez como Felipe que te esté insistiendo, oye, muy diplomáticamente, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo, cómo llevas el proceso? no ¿Cuándo tenemos que entregar tal día? Eh, a mí me sorprende Felipe que cuando falta una clase me avisa con meses de anticipación, oye, ¿tienes tiempo tales fechas? Porque probablemente va a tener un evento con Avid, eso se agradece, no eso eso es, es que es muy feliz tener esa, ese grado de disciplina y de organización. Bueno, tengo eso y también tengo... Días que voy a empezar una clase y no tengo idea qué voy a hacer en la clase, ¿no? Exacto. Hay que ponerse creativo en el momento. Pero tal vez te tienes la disciplina de ponerte creativo cierto tiempo y luego, ok, ya me puse creativo una hora, dos horas, ahora sí, vamos a aterrizar y vamos a continuar. Es como esta presentación, o sea... Esa presentación la terminé anoche y me, me tardé un ratito haciéndola, pero si no tengo un deadline, si no tengo reglas, si no tengo una razón para terminar y no me pongo un plazo, pues esto podría quedarse en el aire, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Yo creo que le acabas de dar al grano. La, la gran. La gran. Eh, o sea, mi, mi padre fue un experto, eh, fue, en, fue, fue uno de los. Dos ingenieros que en 1970, aproximando, o 66, 67, introdujeron en México el, el, el, este, la técnica de la ruta crítica. Ellos este, los, mandaron, los mandaron al MIT a tomar un supercurso de eso, entonces regresan a México y, y empiezan a desarrollar, sobre todo para procesos en, en Comisión Federal de Electricidad, que eran, pues imagínate, diseño y planeación de plantas hidroeléctricas, ¿no? <ríe> o sea... Si no llega, recuerdo que me decía mi papá, es que si no llega la turbina que pedimos a Japón el 18 de abril a las 5 de la tarde, y si no llegues en ese momento exactamente, y no se descarga de la turbina del barco de Veracruz para subir en los camiones, y que tengamos a todos los transportes para poder llevar esa turbina a 400 kilómetros de distancia o lo que sea, si no tenemos claro cuántos kilómetros son para la caseta fulana. ¿Cuánto diésel tienen que tener? O sea, el proceso de ahorita crítica lo que hace es que despedaza todos los componentes de un objetivo. Entonces, si no existe un objetivo trazado, si no existe una meta, si no existe una línea de tiempo a partir de ese punto, entonces se atoran las cosas. Y es impresionante. Yo creo que a nosotros nos hemos vuelto, y digo, por supuesto que estamos atascados de errores, porque ahorita muchos alumnos han de decir, es, A que, Dios, mi esposa cada rato me dice, ¿cuándo mi vida? Exacto, pero pues, la cuestión es esta. Si sí tenemos una... Lo, lo, lo interesante de trabajar en procesos, entre comillas, metódicos, como, pues empieza el nuevo cuatrimestre, tengo tantas sesiones, esas son mis materias, y tener al grupo de alumnos maravillosos que tenemos que nos dan esa, esa, esa soltura para la rigurosidad del, del temario o de las fechas. Es lo que tenemos que nosotros agradecer porque es lo que nos permite ser muy creativos para la exposición. Sí, o muchas veces, por ejemplo, yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? El pensar en la sed puta ¡qué flojera! Pero es un gran aliado en el sentido de que pues, necesitamos entregar papeles del rebote, necesitamos obtener los permisos, necesitamos jugar con ciertas reglas. Y eso es algo que tal vez tú y yo, Salvador, no haríamos de manera natural. Pero están pues no, ahí y esas reglas no, son. Pero fíjate, fíjate que fue una cosa bien interesante. Cuando nosotros, originalmente nosotros no teníamos en mente tener ese tipo de relación tan estricta y rigurosa, se fue dando porque era una era una necesidad y era una, era parte de los cambios que teníamos que ir realizando como proyecto, porque tampoco nos podíamos mantener en el estatus que estábamos nosotros. Este, pero fuimos encontrándole el modo también de disfrutarlo. Sí, o la Pero visión pronto, era más ¿sí? grande que todas las consecuencias de entregar ese papeleo, ¿no? Yo sí, me acuerdo muy bien, hace, creo que fueron dos o tres años, me acuerdo cuando todavía no teníamos el, el nuevo edificio. Que tú nos juntaste a todos los maestros y que Almanza nos dio una charla motivadora y hablamos uh -huh. del futuro de la empresa. Yo fui de los primeros que me levanté a firmar este documento en el que nos comprometíamos a los siguientes 10 uh -huh. años, ¿no? Y lo que se hablaba en aquel entonces parecía descabellado, así como, ¿cómo es posible que vamos a tener tantas carreras y tantas variantes? No lo veíamos. Almanza y tú sí fueron capaces de ver eso y no solo eso, sino que fueron capaces de contagiarnos con ese entusiasmo, con esa visión, con ese digamos, ese objetivo a largo plazo, y el hecho es, digo, para los que quieran escuchar a Salvador en el podcast, que lo grabé hace varios años, todavía ni siquiera se habían abierto las carreras de la licenciatura con la SEP, ¿no? Y ahorita parece prehistoria, y son un par de años, es impresionante, entonces... Yo creo que todo esto va de la mano, o sea, el que tú estés muy claro con la visión que quieres, el que nos contagies esa pasión, el que tengas la confianza de delegarle cosas a cada uno de nosotros, y, y eso te lo agradezco y creo que todos te lo agradecemos en ese sentido, de que eh, pues es una responsabilidad grande, porque no es nada más aventarte al ruedo, sino confiar en el sentido de que podemos hacer las cosas, y de que se vale pensar diferente, se vale proponer ideas diferentes, y también se vale frenarnos cuando nos tienes que frenar, y uh -huh. impulsarnos o motivarnos cuando hay que hacerlo. Entonces, pues yo es, creo que le diste al clavo que... en, en, en cómo diseñaste esto, tal vez fue de manera muy orgánica, muy, no sé si hasta... Yo nomás quiero que te Total. acuerdes que Víctor pesaba como 150 kilos y mírenlo hoy. ¿En serio? <risa> me, lo, me lo acabé. <risa> Exacto, el estrés hace mal. Igual Marcos Santana, Marcos Santana era robusto y rozagado y véalo cómo, cómo está. Ahorita robusto. ya no, hasta le tiembla. el Yo creo que hace, el equipo es el que hace todo, o sea, a uno se le puede ocurrir una idea, pero por supuesto, y esa es una gran lección de, pues, Salvador Almán se lo maneja muchísimo y, y es algo que está dicho por miles de autores. Es pues el liderazgo. ¿eh? Que un líder lo que busca siempre es alguien mejor que él. <ríe> Entonces, Yo no, no, no quiero entrar en temas demasiado polémicos, pero ve gente que lidera países y otras cosas. No entienden estas cosas, no se dejan ayudar. Tú sí te ayudaste, tú sí te dejaste ayudar, tú sí te dejaste abrir. Dejaste hacer cosas que te gustaban para dedicarte a cosas que tal vez son más prioritarias, más importantes, más de visión a mediano o a largo plazo. Y eso te da la oportunidad de seguir haciendo otras cosas. no, Porque no pues Fíjate que este año para mí, que creo que para todo el mundo ha sido crucial, eh, me quitó y me liberó, curiosamente, con todo el, con todo el estrés que conlleva un año de, de, de reorganizar el... la vida de todo el proyecto y sesenta y tantas personas que somos. Este, me encantó la idea de que he tenido muchísimo tiempo de estudiar, me encantó la idea de que Víctor es un gran compañero de un diplomado que estamos tomando por acá, y luego tengo otro diplomado por allá. O sea, la cantidad de información y la cantidad de opciones que hoy tenemos son espectaculares. Y eso yo sí se lo agradezco, Cañón a COVID, porque eso también me permitió a mí, pues también ubicar un poquito el digo, no podía salir a ningún lado, no tenía el pretexto de estar en el tráfico enojado porque perdí muchas horas, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que yo recuperé de tiempo, y eh, creo que todos hemos recuperado de tiempo en, en el no tráfico, en estar, en estas posibilidades de comprometer mis miércoles de 6 a 8 también está interesantísimo para echar un cotorreo contigo. Este, los martes eran café con sala, pero bueno, ahora, ahora son este, charlas, charlas los miércoles. Es agasajadísimo. Sí, sí, sí, sí. ,ísimo. Víctor, no tenemos algún comentario porque tenemos gente que está de muy de lejos y tenemos horarios y hay que ser muy respetuosos con ellos. Hay que seguir mm. regulando. <risa> no, pues nada más, este, si, si nadie tiene nada más que decir por ahora, este... Muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias eh, Alex y el otro Alex, Salvador, Liliana, Marisol, Nancy, Felipe, todos los que estamos por acá, César, Santiago Morúa, eh, nuestro fiel Costa seguidor, este, Manuel, todo mundo, Edgar, Moisés, muchísimas gracias, Sebastián, Balam, este, gracias por andar por acá, Marisol, muchas gracias por tus comentarios, igual en Facebook César Pineda, dice excelente Tomás, gracias por tu aporte, David Roldán, Tomás y Felipe Rules, Eren Consant, Eren, Tim Tesla, mm. Carlos Borras, Gra Grande Fabela y Grande Tomás, Mauricio Villagómez, Celia, todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles eh, sí, a las seis. El próximo miércoles estén muy, estén muy al pendiente porque Víctor y, y, y César están ahorita planeando a ver cómo le van a hacer porque tenemos la, la charla maravillosa con eh, Mauricio Ramírez, Magú. Y Mauricio Ramírez es una eminencia en cuestiones técnicas del audio en vivo, es un instructor especializado internacional, se, le vive por todo, en, en, se la vive por todo el mundo, todo el año dando conferencias y pláticas, y nos regala el próximo miércoles una plática que es espectacular, porque es eh, eh, él va a hablar a, sobre la guerra de la sonoridad. Es conocido el concepto como Loudness Square, pero lo interesante es esto. Ha habido una... Lleva como más de 20 años esto, ¿no, Felipe? Loudness Square. Este, los procesos del audio digital, cuando nos, cuando nos pasamos de los audios analógicos a los audios digitales, alguien entendió que nos habían regalado un espacio más y entonces lo ocuparon. ¿Y qué pasó? Que ese abuso hacia, la, hacia el manejo de ese espacio de... Del, de, de, del espacio donde caben las señales eléctricas o digitales, forzan a que la gente le subió el volumen a todo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo un programa de audio y lo reamplifico, lo supercomprimo y lo hago muy sonoro, muy, con una sonoridad muy grande, estoy distorsionando muchísimos elementos fundamentales de la señal original. Entonces, él va a hablar de eso, pero lo interesante de su charla, porque lo, lo que platicamos la semana pasada armando este proyecto, es que él lo va a ver desde una perspectiva en donde... Él con su especialidad de poner audio para estadios y poner audio para miles de gente, o sea, él, él, él es un gran diseñador de sistemas de sonido, este, encuentra que muchos ingenieros forzamos los equipos innecesariamente por querer tener a fuerza metido un compresor o un limitador. Y entonces va a hablar de eso. Les vamos a mandar unas ligas sí, este, estén, estén al pendientes. tenemos los correos electrónicos de todos ustedes y la gente que se inscriba a la plática, les vamos a mandar unas ligas porque les, es, es una de las charlas que tiene prerequisito, <ríe> o sea, una, tienen que tener audífonos de buena calidad, punto número uno, porque va a presentarnos mu muchas muestras, va a ser una plática con mucha presentación, y punto número dos, tienen que tener a fuerza el tiempo para leer dos, ver dos videos en YouTube, que platican muy bien y muy correctamente de lo que es el concepto de loudness war y el concepto de rango dinámico. Para que entonces, cuando veamos la plática con este señor, todo mundo tengamos un ahora sí es que un pre-work de, de la charla y que sea un agasajo oírlo hablar, porque es un genio. Este cuate es una maravilla. Entonces, miércoles próximo, 6 de la tarde, igual le, le loudness war o la guerra de la sonoridad. Estamos ahorita terminando eso. Y bueno, Víctor, ahí te encargo, César. Cómo hacerle para que nuestros compañeros y nuestros amigos y todo el mundo pueda recibir este prerequisito, porque sí es importantísimo que, que, lo, que lo revisen. ¿va? Este, gracias a todos, gracias, Nancy, gracias y este, por la convocatoria, Alex Johnson, Carlos Octavio Huerta, una vez más, padrísimo. Este, qué bueno que están con nosotros. Carlos González, bienvenido al, a los proyectos. Estos van a ver, vas a ver cómo se ponen, se ponen loquísimos. Vamos a tener esta charla, después vamos a tener un break seguramente por ahí de, de finales de mes, no sé bien, bien, bien cuándo es Semana Santa, pero tú sí sabes Vic, entonces ahí les vamos a estar avisando, porque también está padre que de repente pues hagamos algo con la familia los miércoles, ¿no? Pero bueno, nos estamos viendo la próxima semana, gracias a todos por, por estar con, con nosotros, este regalarnos estas dos horas de su tiempo. Thomas, Gracias, Tomás, aplauso, felicidades, increíble tu charla, increíble, tu, increíble tu, el concepto, creo que este video en Facebook, el, la parte donde, despejas, donde despedazas la, la creatividad, es un gran manual para todos, eh, yo no lo había entendido así, y mira que, que es que quiero ser creativo, <ríe> y le he buscado también mucha información, pero me encantó cómo lo, cómo lo presentas, y bien fácil, porque además para todos, todos estamos en, en todas las letras. Entonces, y si va. me permites, me gustaría hacer un comercial, uh -huh. en mi página tengo un curso de creatividad de 21 días, eh, lo cobro, normalmente lo cobro, pero si a alguien le interesa ese curso y le da clic, se mete al curso, mándenme un mensaje, les puedo dar acceso a todo el curso, simplemente por decir que estuvieron en esta plática o que llegaron a la página por Órale, pues. algo de lo que sucedió aquí, con muchísimo gusto les abro. El Moisés, yeah. yeah, yes. <risa> Gracias, gracias a ti Salvador, gracias a, a todos ustedes por la paciencia y por la confianza, y pues aquí seguiremos haciendo locuras en sala de audio. Seguro que sí. Vamos a sacarnos una foto, todo el mundo prende a su cámara, mande, mándele, ándele, mande, arriba, arriba, yepa, yepa. Vamos a salir en una foto padrísima porque estamos haciendo una colección, después vamos a abrir esto para, para todo mundo, y van a ver qué padre porque nos vamos a ver en todos lados. Y vamos a tener también la próxima vez seguramente un... Un bono, una, un bono del transporte. A todos los que nos acompañan, seguramente ha dado un, una playera o algo para ustedes. Bienvenidos a su casa, sala de audio. Gracias. Nos vemos la próxima semana. <tose> Chao, chau <risa> Bueno, pues, adiós, amigos.